Bueno, pues seguimos con este ciclo de tu mochila de destrezas. Es un ciclo que empezamos el, el año pasado o hace un año y medio, ya no lo sé, porque yo con esto de los años de la pandemia a mí se me pasan, se me pasan muy raros los años. Es un ciclo de conferencias en los que intentamos dar valor a, dar valor a esas habilidades blandas, esas, esas soft skills que, que todos tenemos y que son tremendamente útiles para, para desarrollar nuestro trabajo, para intentar mejorarla y para ponerla en valor. Entonces, bueno, ya hicimos el año pasado una serie de, de charlas, este año hemos retomado con Ramón Nogueras, con, con el uso eficiente de, lo, de los equipos que tenemos y de nuestro tiempo. Y hoy tenemos a María Fornieles. Muy buenas, María. Buenos días. Ella es licenciada en filología inglesa, es técnico superior en gráfica publicitaria, máster en enseñanza y experta en marketing digital y bueno, tiene una experiencia bastante amplia en, en campos muy diferentes y pero en todo ello ha tenido que aplicar de alguna forma esto de vender tu producto, de, de, de, de dar a conocer un proyecto y, y de montarlo. En 2010 2017 publicó un libro que se llama Marketing para imbéciles, no es con ánimo de insultar, sino, <risa> sino que es un libro de, tremendamente útil, de hecho eh, es de estos libros que tienes que coger con, con papel y lápiz, de hecho te ofrece varias hojas de, de papel en el propio libro para que puedas tomar nota, eh, porque es tremendamente útil y es, para, es un libro que no se lee, se trabaja, hay que, hay que trabajarlo. Así que, bueno, María, muchísimas gracias por venir. Hoy nos va a hablar de marketing y de, de creatividad. Así que, bueno, vamos a ver eso, esos pasos y esas destrezas que tenemos que desarrollar para, para poder vender nuestro producto. Bienvenida. Muchas gracias. Bueno, antes de, de nada, bienvenida a todas y todos. Eh, muchas gracias a la organización por tenerme aquí. ¿Quién me iba a decir a mí ¿no? que iba a estar dando una charla sobre esto? Hace, hace muchos años cuando estas cosas no tenían el valor que tienen hoy en día y me, me alegra mucho de que se ponga un poco de, de reconocimiento a estas capacidades, ¿no? que ya sabemos que hay ciencia detrás. Y, y está súper bien que, que haya algo de apreciación. Buenos días a todos los que habéis presentado, que a las nueve y media de la mañana de un martes pues parece muy meritorio, me alegra que os interese el tema. Voy a pasar a compartir eh, pantalla directamente, eh, aunque me veréis eh, afortunadamente porque soy una persona que está todo el rato haciendo gestos, así que voy a intentar que sea lo más o menos posible. Como ya ha dicho Oscar, bueno, pues tengo un libro publicado, soy María Fornieles. Esta foto es de cuando lo pedís por, por Aliexpress, ¿vale? Y esto es lo que os llega, básicamente. Eh, os voy a pedir de inicio que calentéis un poco eh, los deditos y os preparéis para escribir o para intervenir, porque no me gustaría que esto fuera solo así pasivo, así que si tenéis en algún momento alguna pregunta, pues eh, feel free to participar. Como decía Oscar, pues publiqué este libro, que se llama así pues porque yo me sentía muy imbécil cuando yo empecé a aprender sobre marketing, que fue hace relativamente poco tiempo. Ya, ya habéis visto que en mi trayectoria había hecho muchas cosas. Y a partir de los 30, tengo 38 aunque no lo parezca, fue cuando empecé a aprender sobre marketing. ¿no? Y lo que hice fue que como yo no tenía una formación reglada sobre marketing, todo lo que yo iba poniendo en práctica pues lo fui recopilando en un libro y ahí fue cuando yo empecé a contar a la gente cómo yo había aprendido marketing. Y si yo puedo, pues tú puedes también. ¿no? Ese, ese, es mi, ese es mi leitmotiv. ¿no? Eh, ahora mismo, aunque yo trabajo para empresas o trabajo para autónomo o trabajo colaborando con, con asociaciones organizaciones, lo cierto es que mi objetivo o lo que ando buscando y lo que llevo haciendo este último par de años, es eh, a través de Twitch sobre todo, pues divulgo sobre contenido de marketing, de ventas y tal. Siempre voy a hacer mucho hincapié en que siempre desde un punto de vista de alguien que ha empezado trabajando en marketing sin saber que estaba haciendo marketing, tenía otra formación y, y claro me parece una forma mucho más llanita de contarle a la gente pues esto es lo que se ve y dejar todo el tema de teoría y cosas densas pues para otro momento. A partir de ahí también salió un Patreon, que, que lo tengo ahí de, de manera estable, con un canal de Discord, para la gente que está en Patreon, pues tiene como tarifa plana de preguntas y de dudas. Y siempre orientado a ayudar a la gente, ¿no? Con este objetivo pues eh, en Twitch, por ejemplo, pues hacía directos monográficos, alguna entrevista que otra, he hecho muy pocas entrevistas, porque creo que hay mucha gente está haciendo entrevistas mucho mejor que yo, pero sí hacía contenido de... de eh, con personas que puedan ayudar a otros, aunque a priori parezca que, que no tiene nada que ver con esta gente, pues creo que puede ser muy interesante ponerlo en contacto y ver que todos tenemos un poquito de todo. ¿no? Yo eh, aquí os enseño que, que lo mío tenía más que ver aquí pues, con la lingüística, que es uno de mis campos favoritos, con el tema de escribir, esta disociación que tenemos ¿no? de... Eh, un señor de Murcia que escribe se considera escritor. Yo que he publicado un libro, pues no me considero escritora, todas estas cosas, ¿no? El síndrome del impostor que hay detrás de una edición de libro. También he dado charlas sobre mi TFM que está ahí abajo, que pone Session to Comic Sans, ¿no? Pues hice un... mi, mi tesis fin de máster consistía en enseñar inglés a través del diseño gráfico y viceversa, ¿no? Pero también he hecho contenidos muy variados ¿no? Hoy hablaremos de la creación de contenido y de la creatividad para todo esto, ¿no? Cómo vender un producto a través de ser creativo y cómo utiliza el marketing. Pues yo lo utilizo de manera muy diversa. Lo mismo divulgo cosas de, de marketing que te hablo de Britney Spears, ¿no? Que fue el especial del 2 de diciembre, o de Michael Jackson, o de los Backstreet Boys O hablo de, de, de otras materias que puedan resultar interesantes a la gente que me ve, ¿no? Y también pues, hago colaboraciones o, o propuestas que me envían sobre tutoriales o algo que yo pueda ayudar. Normalmente lo que hago es lanzar una pregunta a través de Instagram y, y la gente me dice, oye, pues podría hablar de esto o me vendría bien aprender un poco sobre esto. ¿no? Y colaboraciones en plan, pues eso, podcast, vídeos, entrevistas que, que me solicitan y ahí, bueno, pues da un poco a conocer. Todo esto parece que no tiene sentido, pero lo va a tener al final. No quiero hacer spoiler. Y donde más he tenido más relevancia pues, era con el marketing de videojuegos, ¿no? con la creación de contenido de marketing de videojuegos, porque al final era mi campo. Donde yo empecé en marketing, no empecé en un eh, comercio local, empecé con un estudio pequeñito de videojuegos y lo lancé de todo lo que pude. ¿no? Participaba ahí con un, con un amigo y me permitió pues, ir metiéndome a investigar cómo funcionaba. A cambio de, bueno, yo aprendía sobre marketing con él. Y, y a cambio, pues eh, él tenía todos los beneficios posibles. Yo incluso invertía alguna cosa económicamente, pero así po podía poner en práctica cosas que de otra manera yo creo que no hubiera podido tener, porque ya tenía una edad, ya, ya estaba mayorcita y yo creo que ya no, no me hubieran dado oportunidad. ¿no? Dicho esto, eh, hoy vamos a ver todas estas mochilas de destrezas que tienen que ver con el marketing y la creatividad lo vamos a ver en siete puntos vale esto es lo que tenemos que meter siempre en nuestro saquito en nuestra mochila cuando hablamos de estos contenidos eh, yo lo organizo así ahora veremos que la teoría eh, reglada no la teoría pura y dura habla de una organización concreta y yo lo reparto de otra forma para hacerlo entendible, pero me parece que estos son los siete puntos fundamentales para que no nos dispersemos, para que lo hagamos con lógica. Uno de los objetivos que tengo en esta charla también es que todo esto que vamos a ver hoy aquí os sirva además para vuestra vida diaria. Vale. Sé que eso era muy así pantomima full bendehues, pero eh, para mí es la única manera de encontrarle una lógica a todo esto y poder aplicarlo. No tenés que memorizar eh, paso por paso qué tengo que hacer o tenés que recurrir a, a consultar cuando me encuentro con otro proyecto o quiero hacer otra cosa, tenés que volver atrás en apuntes, en anotaciones, sino le busco una lógica diferente quizá a la que se suele impartir. Pero a mí me sirve mucho más y además pues sirve un poco como para nuestra vida diaria, porque si lo, si lo pensáis, todos estos pasos son los que hemos dado desde pequeñitos. ¿no? De lo que nos han ido enseñando lo hemos desarrollado en estos siete puntos y lo hemos puesto en práctica en nuestra vida. Pero aquí lo vamos a aplicar al marketing y ya veréis que, que se hace mucho más, más fácil de entender. ¿no? Pero antes... Antes de meternos en esto, siempre, siempre, siempre me gusta hacer estas aclaraciones para que no cunda el pánico, para que nadie se agobie, para que nadie tenga miedo de salir de aquí y decir estoy más perdido que una cabra en un garaje. No os preocupéis, he venido a salvaros la vida. Número uno, hay recursos para todo, para absolutamente todo. Ya lo decía Will Smith, ¿no? Eh, corre para tener tu cuerpo fuerte y lee, porque seguro que hay alguien que ha escrito sobre esto. A lo mejor lo ha escrito de manera metafórica, a lo mejor una alegoría, a lo mejor un ensayo, a lo mejor es un poema sobre las reglas del marketing, pero es que hay recursos para todo, de verdad. Es que hay recursos para todo. Hay libros, hay tutoriales, hay webinars, hay eh, vídeos en YouTube, hay TikToks, hay miles de, de formas de encontrar una solución a las dudas, ¿vale? Así que no, no penséis, tampoco penséis que yo estoy inventando nada, no lo estoy inventando, ya existe y yo lo que hago es ponerlo en común, ¿no? Number two, todo se puede medir y esta es una de las claves del marketing. Medir nos da la clave para mejorar lo que estamos haciendo. En general, en la vida, todo se puede medir y cuanto más midamos, más control tenemos sobre lo que estamos haciendo y sobre sus resultados. Esto pasa con, con la nutrición también. no Si yo mido eh, la cantidad de comida, los horarios y demás, es mucho más fácil controlar qué está fallando. no en una, Cuando quiero subir de peso, cuando quiero bajar de peso, cuando quiero tener más músculo, que masa, grasa y demás. Todo va con datos vale y esta es una clave fundamental. Number three. No es suerte, es conocimiento. No existe el, ha pegado un pelotazo, se ha hecho viral. Lo siento muchísimo, lo siento muchísimo. Pero si yo hiciera una religión, no sería la de creer en los pelotazos. Porque detrás de todos estos pelotazos que vemos, ¿no? De eh, todo esto de, es que se ha hecho viral, es que se ha hecho famoso de repente, nadie sabía que existía. Decía el poeta que No me is an Island y esto... Eh, en un mundo que está hipercomunicado, cada vez se ve más, ¿no? yo siempre digo que de, detrás de un famoso hay un colegio de pago o una familia rica, entonces eh, no achaquéis a, a un buen trabajo muchas veces una, un matiz de suerte, porque no, no tiene tanto que ver, no, no, no hay detrás, es, es una pena porque se pierde el misterio, espero no voy a hacer ningún spoiler, pero pasa algo parecido en Nochebuena y en Reyes, pero es cierto que a veces eh, le quitamos un, un valor a, a algo que tiene mucha fuerza, ¿no? que tiene mucha fuerza, un trabajo detrás de años, de campaña, de dinero y demás, y le decimos que es un pelotazo. ¿no? Por ejemplo, Rosalía. El pelotazo son los padres hemos sido engañados. No voy a decir nada, ya te voy a dejar que lo veas tú solo. Bueno, número cuatro, todo se basa en decisiones. Todo, absolutamente se basa en decisiones. No tomar una decisión es tomar una decisión, ¿vale? Entonces, esto lo vamos a ver al final del todo, pero todo se, se fundamenta en el hecho de tener que elegir cosas. Si voy por aquí, si voy por allí. El hecho de decir a mí que me lleve la corriente ya es una decisión, ¿vale? Así que no, no podemos escapar de esto. Y por último profesionales existen. De verdad, de verdad. Para toda duda hay un profesional especializado. No tengáis miedo en preguntar, en pedir ayuda, en eh, aunque os peguen un bufío, ¿vale? <ríe> hay que aprender también a acercarse a un profesional y saber dónde está el límite entre hacer una preguntilla y, y en realidad hacer una asesoría y ahorrarte un dinero. Pero hay muchísima gente especializada y de hecho es lo ideal, ¿no? Que conozcamos un campo lo suficientemente bien como para poder especializarlo en una rama, ¿no? Pero ante todas las cosas que vamos a ver hoy y todo lo que vaya a ver en vuestra vida, en general, hay una persona que sabe mucho, ¿vale? Y estas personas, eh, hay unos más receptivos, otros menos, tienen un momento para las consultas o eh, no lo ofrecen, pero puedes contactar con ellos, entonces, no tengáis miedo tampoco de buscar nichos, de decir en Google, es que estoy buscando concretamente cómo se corrige un texto con tal tipografía. Pues seguro que hay un tipógrafo, seguro ya lo digo yo, que se encarga de ese tipo de corrección de texto. Así que no, no tengáis miedo de, de localizarlo, de buscarlo y sobre todo de preguntar. Creo que es una de las lecciones más grandes o una de las, por lo menos de las, eh, cosas en las que más os puedo insistir es que si no sabéis algo o tenéis duda de algo, preguntad aunque no deis con la persona adecuada, seguro que vais enganchando una persona a otra hasta que deis con la persona adecuada en otro episodio os contaré cómo conseguí que me instalaran dos semáforos en, en un pueblo sin tener ni idea de con quién hablar pero eso ya cuando hablemos de cine y mi dedicación es al cine ¿no? vale, vamos con el número uno paso number one generalidades del marketing. Estos son conceptos que aparecen en marketing habitualmente, pero que en vez de explicarlos como aparecen en todos los libros, yo los voy a explicar con el orden y los matices que a mí me han funcionado. ¿Vale? Que es pues esa lógica detrás. Las 4P quizás sea la, la forma más clásica de adentrarnos en el marketing tradicional. ¿no? Esto es algo que yo, por ejemplo, no conocía cuando empecé a aprender de marketing y me di cuenta que esto es una de las primeras cosas que se da en la facultad en empresariales, en, en relaciones públicas y esto, cuando te hablan de marketing te hablan de las 4P yo dije, pues me parece interesante, vamos a ver qué es esto, número uno de las 4P eh, es el producto, P de producto esto lo que resuelve es qué estoy vendiendo, qué estoy vendiendo eh, ¿Es un servicio? ¿Es un material? ¿Es un producto? ¿Es un infro, infoproducto? Es decir, un producto que yo creo una vez, pero es recurrente o recursivo también. Eh, ¿Qué estoy vendiendo? ¿Qué estoy moviendo? En general, eh, ¿cuál es mi producto? no eh, Lo he metido así en modo regalito para que sea una sorpresa y cada uno piense que dentro hay lo que quiera. ¿no? El número dos es la P de precio. Esto responde a cuánto, pero a cuánto, cuánto me cuesta... Y cuánto tengo que ganar, por ejemplo, para que me compense. No es solamente a cuánto voy a vender mi producto. No es, eh, tengo un iPhone, lo vendo a mil euros. Vale, pero cuánto me cuesta a mí hacerlo, cuánta ganancia genero, cuánto le voy a cobrar al público, cuánto valor tiene. La tercera P, eh, que es emplazamiento, es dónde voy a venderlo. Esto viene del inglés, ¿no? Product Price Placement, que es... ¿Dónde vendo mi producto? ¿Dónde vendo mi servicio? Eh, no, no puede ser lo mismo venderlo en Granada que venderlo en Madrid. Puede tener cosas muy parecidas, pero tengo que localizar en diferentes espectros dónde vendo esto. ¿no? Y por último, la P de promoción, de promotion, que es cómo lo vendo, qué estrategia utilizo, cómo voy a hacer para que lo que estoy vendiendo llegue a la gente que potencialmente lo quiera comprar, ¿no? Son cuatro P's muy clásicas para mi gusto, pero creo que si solventamos esto tenemos muchísimo ganado. Y no solo es solventarlo, sino el hecho de sentarnos a ponerle límite nos ayuda muchísimo. No sé si alguien de aquí eh, escribe en su rato libre o ha hecho alguna vez un relato, pero cuando tenemos un personaje y en cine también pasa con el guión y demás, eh, es muy importante ponerle límites a nuestros personajes, que tengan miedo, que sean torpes en algo, que tengan manías, que no les guste, porque así el personaje no es un ser todopoderoso, no es un dios. ¿no? Cuando hacemos un villano siempre le hacemos como una contrapartida en la que el villano puede, eh, puede morir o se puede ver... ¿no? Eh, si tenemos a Voldemort, pues hacemos a Harry Potter. Si tenemos un vampiro, pues hacemos un crucifijo o lo llevamos a la plaza del Ayuntamiento de Granada con las cruces invertidas. En fin, eh, siempre tenemos que hacer una balanza. no? Y acotar todo esto en lo que estamos vendiendo nos va a ayudar a avanzar. Aunque parezca que al principio nos limita, esto no es más que desconocimiento. No pasa nada. Hay que acotar nuestro servicio y acortar lo que estamos haciendo. Y una vez que tengamos eso, ya podemos avanzar más tranquilamente. Dentro de estas generalidades, yo explico siempre estas tres. ¿vale? Sé que esto no tiene mmm, no tiene lógica teórica en el sentido de que ah, no, nadie lo va a estudiar así en una universidad. Pero os puedo decir que esto resuelve muchos más problemas, ¿vale? Es como, como aprender algoritmos y cosas para tu vida diaria y al final lo que utilizas es la regla de tres, ¿no? Número uno, objetivos. Vamos a hablar de qué son los objetivos, para qué sirven, qué tipo hay. Vamos a hablar del público, es decir, de esos compradores de nuestro producto y vamos a hablar del de embudo. Se llama embudo de conversión. Pues eh, vamos a visualizarlo como un embudo de cocina y vamos a ver para qué es y qué sirve y por qué esto nos afecta tanto, por qué, por qué destacarlo en el primer punto ¿no? antes de llegar a esta parte hay una herramienta muy útil que bueno, se puso de moda prácticamente desde el lanzamiento pero es una herramienta muy útil que se llama análisis DAFO D -A -F -O. DAFO es un acrónimo para definir debilidades amenazas fortalezas y oportunidades. Si yo tengo una idea de negocio, o yo vendo un servicio o un producto, hacer este esquema nos resuelve muchas cuestiones de antemano. Antes de ponerlo en la calle, antes de ponerle precio, antes de todo, hacer este análisis nos sirve para ver en qué posición se encuentra lo que yo quiero vender o lo que yo quiero ofrecer. ¿no? Las debilidades son aquellos puntos en el que mi producto flaquea, ¿vale? donde puede ser un problema. Por ejemplo, si yo hago eh, cartulinas troqueladas a mano y bueno, pues hay un boom, ¿no? de repente alguien famoso lo compra y lo pone en su Instagram y empieza a tener muchos pedidos, una de mis debilidades va a ser que yo solo tengo dos manitas. Entonces, a lo mejor no voy a ir tan rápido como se puede hacer pues, con una troqueladora o una imprenta. Eh, amenazas son aquella, eh, aquellos hechos que suceden desde el punto de vista externo. ¿no? ¿Qué, qué, me, ¿Qué puede pasar? Pues amenaza que ven un negocio más grande, me copio la idea y ya no sirve de nada que la haga porque no, hay cosas que puedo patentar, cosas que no. O a lo mejor digo, no lo patento porque no tengo dinero. Viene un negocio mayor, lo patenta y me he quedado sin negocio. ¿no? Fortalezas son todo aquello... Eh, puntos que me diferencian del resto, ¿no? Yo me veo a mí misma y digo, vale, ¿qué tengo yo bonito? Pues un pelo morado natural de nacimiento, precioso. ¿Eso me distingue a mí del resto? Pues automáticamente. Entonces son valores intrínsecos que yo tengo, ¿no? Y oportunidades son situaciones que ofrece el mercado, de las que yo no tengo control, pero me puedo hacer fuerte con ellas, ¿no? La franja de arriba, tanto debilidades como amenazas, son puntos negativos. Son puntos negativos, cosas que van en mi contra. Y la parte de abajo son los, los puntos positivos. Es el valor que yo puedo añadir, pero no es la única manera de distinguirlo. También tenemos lo que es intrínseco, es decir, las cosas que están en mí, las debilidades, son cosas que yo tengo. Y las fortalezas son cosas que yo tengo, mis puntos fuertes que tengo que conocerlos en mi negocio. Y por otro lado, tengo factores extrínsecos de los que yo no tengo ningún control. Yo no puedo saber qué va a hacer Zara el día de mañana, no puedo saber qué va a hacer Desigual, no puedo saber qué va a hacer Apple, no puedo saber qué va a hacer Microsoft, no tengo control sobre eso y tampoco tengo control sobre el aspecto positivo que son las oportunidades, ¿no? Esto, eh, yo creo que uno de los mejores ejemplos fue la pandemia el año pasado, ¿no? el, el hecho de estar eh, encerrados en casa con un nivel de incertidumbre era prácticamente una amenaza, ¿no? Porque no sabíamos qué iba a pasar, eh, era algo que a priori pues se vio negativo. ¿Qué hay que hacer? Trabajar todo lo demás. En mi caso, voy a ser muy egocéntrica, pero prefiero hablar desde de la experiencia. En mi caso, yo utilicé todo esto para abrir el canal de Twitch. Y entonces eh, valoré aquellas cosas que para mí eran un punto fuerte. Por ejemplo, pues que puedo explicar cosas o se me da bien explicar cosas o puedo hacer la, las cosas que explico son entendibles para el resto del mundo. Eh, como oportunidad vi un filón en, en el hecho de que toda la gente estaba en casa y había mucha gente que estaba sola y no tenía nada que hacer y se habían quedado sin trabajo y, y a lo mejor era como el momento de decir bueno, cuando salga de esta voy a montar mi negocio y ya está. Como debilidades, pues eh, en mi caso que yo no tenía medios apenas para emitir, no tenía luces, ahora lo habéis todo muy iluminadito y tal, pero yo no tenía luces, no tenía micrófono... Eh, era todo un poco precario, ¿no? Y me enfrentaba a, a la posibilidad de que otra persona se le ocurriera exactamente lo mismo que a mí y, y le sacara mejor partido, ¿no? Y como amenaza, pues eso precisamente, ¿no? Que venga alguien y diga, tú no tienes los medios, pero yo sí los tengo y puedo explicar igual de bien que tú. Entonces, me quitaba el terreno. Afortunadamente, pues eso no pasó. Yo eh, seguí teniendo mi publiquillo, sirvió y además busqué en fortaleza, eh, me hice fuerte literalmente en, en explicar contenido de marketing gratuito, ¿no? que diría que no había nadie haciéndolo en Twitch, no, estoy, no recuerdo que hubiera nadie, pero después sí que recuerdo muchísima gente abriendo canales de Twitch para hablar de marketing, de venta, de redes sociales y demás. Entonces, en ese modo me alegro porque a mí... Eh, ahora hay más gente con la que puedo relacionarme, ¿no? Para esto. Hablamos de objetivo y los objetivos son eh, aquello, aquellas metas que yo me pongo para conseguir algo, ¿no? O sea, yo pongo, una, pongo el punto de mira en un sitio y eso es lo que yo quiero conseguir. Si os fijáis, a lo largo de vuestra vida habéis tenido mm, objetivos siempre, ¿no? Cuando estamos en el cole, pues es aprobar todo. Cuando, cuando llegamos a bachillerato es aprobar bachillerato. Después saca selectividad con la nota que corresponda. Después es hacer la carrera, ¿no? matricularte en la carrera que te guste. Después es graduarte o licenciarte o diplomarte en la carrera que corresponda. Después de eso, buscar trabajo. Después de eso es cambiar de objetivo y dar por hecho que no vamos a conseguir trabajo. Entonces, son todas aquellas metas que yo me voy poniendo, ¿no? En estas metas, estos objetivos, yo distingo siempre entre objetivos a corto plazo y objetivos a largo plazo. Los objetivos a corto plazo se caracterizan porque tienen un tiempo relativo, ¿vale? Yo digo a corto plazo, pero a lo mejor para mí a corto plazo es a lo largo del día de hoy y para ti a corto plazo es en esta semana. Por eso es un tiempo relativo, ¿no? Porque eh, no valoramos todo igual. Lo que está claro es que son objetivos que son más fáciles de gestionar porque son prácticamente predecibles. Puedo prever qué va a pasar. Puedo casi garantizar que el fin de semana pues, voy a estar en la playa o puedo casi garantizar que esta tarde me voy a tomar un café después de comer. Casi puedo tocarlo. ¿no? Y eso es lo que hace que mentalmente además nos ayude mucho. Por eso también sirve el tema de los post para organizar el trabajo, para hacer estos objetivos más tangibles y más fáciles de, de alcanzar. Los objetivos a largo plazo ya son un poco más dispersos, un poquito más están como en la neblina. ¿no? Es, es, eh, ahora hablaremos de bosque, pero es como el bosque, que yo sé que está lleno de árboles, pero... Es un bosque en general y los, bosques de, el, el bosque, los árboles del final no los veo, pero sé que están ahí. El objetivo a corto plazo es ese árbol de ir pasando de uno a otro hasta que llego al final del bosque. El objetivo a largo plazo es el bosque en sí en el que no me paro a mirar uno por uno cuál es el árbol que hay. ¿no? Estos objetivos eh, también pueden tener un carácter tanto cualitativo como cuantitativo. Es decir, un objetivo a largo plazo no necesariamente tiene que ser dentro de tres años. Puedo decir, vale, pues tengo tres años para hacer esta cosa. Pero también pueden ser objetivos a nivel de otras cantidades, que no sea solo tiempo. Puede ser, por ejemplo, eh, conseguir 35.000 seguidores en una cuenta, porque esto me va a llevar a conseguir otras cosas. Puede ser eh, conseguir un número X de patrocinadores. Si tenemos un evento, si tenemos una cuenta en Patreon o en Twitch o... O en cualquier eh, sistema de suscripción o de membresía, puede ser también conseguir X número de sponsor o X calidad de sponsor. ¿no? Si estoy organizando una actividad o estoy consiguiendo un crowdfunding o así, el, el decir yo no necesito 3000 euros, necesito 30 marcas que me patrocinen. No, no todo es cuantitativo, también puede ser cualitativo. Los objetivos a largo plazo necesitan más planificación. Vale, no puede ser eh, mi objetivo vital es vivir en Hawái. Ya vendrá, no, no, no voy a necesitar planificar muchas cosas más. A lo mejor necesito planificarme de lo, desde los 18 años para ser una super influencer y una estrella del pop y con eso ganar el dinero suficiente para eh, llegar a una discográfica y después eh, sacar mi disco y después vender X copias, después los conciertos, después ganar dinero, después meter el dinero en una cuenta de las Islas Caimán y ya ahí me voy a vivir a Hawái. ¿no? Necesita algo que está desde mucho antes. Digamos que es parecido a un tren. no Yo a lo mejor cojo el coche y con el coche pues puedo ir parándome en un pueblo o me paro en una ciudad, hago un poco de turismo, pero en un tren... Ya desde el primer momento, como no lo controlo yo, desde el primer momento tengo que saber a dónde voy, ¿vale? Tengo que saber el circuito. Estos objetivos a largo plazo sirven para no perder el norte, ¿vale? Estos objetivos a largo plazo, aunque parezca que por el hecho de estar más lejos en el tiempo o más dispersos, pues, bueno, pues están ahí, no los toco. Estos objetivos son los que nos sirven para estar centrados, ¿no? Eh, pensáis cuando estudiáis una carrera, el objetivo al final es tener tu titulillo, que luego ya quieras opositar o que quieras montar una empresa, eso va aparte, pero al final tú lo que quieras es tener tu titulillo, entonces esa es la meta final y cuando estás apoyando y cuando estás examinándote o cuando suspende o cuando aprueba eh, tu meta final es sacarte el titulillo y si no tienes esta, esa meta en la cabeza te puedes ir de ahí, ¿no? te puedes perder un poco. Lo bueno que tienen los objetivos a largo plazo es que te permiten recalibrar con tiempo suficiente. Si yo estoy viendo que se viene algo encima, ¿no? que viene una tormenta por allí, pues me da tiempo a coger el paraguas. Mientras que si yo ya estoy en la calle y aparece un nubarrón, pues ya no me da tiempo a nada. Lo único que tengo que hacer es, bueno, pues incluso meterme en algún sitio o quedarme en un techaillo. Pero los objetivos a largo plazo tienen esa capacidad de que lo veas venir. no. No es lo mismo... Eh, que esta tarde salga un imprevisto a que dentro de tres años pues yo estoy viendo que no voy por el buen camino y dentro de tres años no voy a llegar a mi meta, entonces voy recalibrando ¿no? y luego también lo que tienen es que están supeditados a agentes externos, es decir a lo mejor me interesa mucho mmm, conseguir algo de aquí a tres años pero a lo mejor de aquí a tres años eso ya no me interesa o ya no existe o, o ya no tiene el valor que yo esperaba ¿no? o que teníamos previsto cuando creamos este objetivo. Esto siempre puede pasar, ¿vale? Y creo que el año pasado fue la mejor demostración. También deciros que cuando estos agentes externos eh, juegan nuestra contra, pues es un machaque. Pero es que a veces estos agentes externos, pues son como una aguantada de realidad que te dicen, oye, pues esto te ha venido que ni pintado. Esto aprovecha este filón porque esto no se va a repetir, ¿no? Y ahí es donde tenemos que ser astutos y meternos un que voy a Vale. El público en realidad se llama público objetivo. El público objetivo es eh, todo ese grupo de personas o conjunto de personas en nuestra sociedad que pueden necesitar nuestro producto, nuestro servicio, nuestro infoproducto nuestro lo que sea. Whatever I am creating, ¿no? Esto debería, deberíamos responder para conocer a nuestro público objetivo a quién necesita lo que yo vendo o lo que yo hago o lo que yo ofrezco. ¿Por qué lo necesita? ¿Cuáles son las causas que le llevan a esta persona o a este conjunto de personas a necesitar esto? Y luego, ¿cómo lo usa? Porque a lo mejor tenemos en mente un usuario o un grupo de usuarios utilizando mi producto de una manera y cuando llega a la realidad y lo pongo en el mercado, me doy cuenta de que no lo usan para eso. Yo lo diseñé con un objetivo o con un fin y cuando llego a la realidad lo utilizan de otra manera. Esto es importante tenerlo en cuenta. Aprovecho para recordaros que el marketing busca cubrir necesidades, no crearlas. Es decir, con el marketing lo que hacemos es, es un Tinder de la vida. Eh, a mí me hace falta algo que me permita grabar vídeos un poquito lejos sin yo tener que darle al botón y, y con un mandito y entonces llega al mercado y dice pues vamos a crear un palo selfie con un botoncito, con esto así oscilante y demás, pero no busca crear necesidades nuevas, para eso ya está el capitalismo. Así que eh, pensad que vosotros lo que hacéis al final es resolver un problema que ya existe, lo que pasa es que a lo mejor no sabemos que ese problema existe, no tenemos conocimiento y cuando lo ponemos en el mercado es cuando todo el mundo dice, ahí va, si es que yo necesitaba esto necesitaba una plataforma en la que poner el móvil y que se cargara solo y dejar de comprar cables y dejar de tener que estar pendiente de enchufes y de que se ha roto, que si la batería del iPhone no dura nada, no necesitaba una plataforma que cargara y ya está. Pues eso, si encontramos el hueco en el mercado en el que ubicar lo que estamos intentando vender, es más probable que tenga éxito que si creamos una necesidad nueva. En el público objetivo, yo os lo he puesto así, pues como si fuera un bosquecillo, ¿no? Eh, mi público objetivo es un bosquecillo compuesto de muchos árboles. Pero claro, en este bosquecillo yo necesito ver qué árbol me interesa para venderle algo. Imaginad que yo estoy vendiendo pues, decoración navideña. Voy a buscar entre todas las personas que hay ¿A quién le puede interesar una decoración navideña? Y entonces voy a hacer un estudio y voy a localizar qué tipo de persona hay. ¿no? Eh, tenemos la persona brócoli. La persona brócoli a lo mejor parece una persona que le puede interesar la Navidad, pero en realidad no le interesa nada porque está otras cosas. Entonces la persona brócoli la vamos a descartar por ahora. Tenemos la persona pino. Esta persona pino parece que le puede importar un poco la Navidad. bueno Vamos a tenerla ahí en cuenta a ver qué pasa. Esta persona abeto tiene toda la pinta de que le gusta la Navidad. Tiene la forma perfecta, parece que está bien verdecita, tiene un tronco robusto. Esta le puede gustar mucho la Navidad. La persona palmera claramente no le interesa la Navidad y desde luego la entiende de una manera diferente. Porque la persona palmera pues está en un clima tropical, y claro, dice, ¿yo para qué quiero cosas calenticas, ni renos, ni nada? Si yo estoy en el otro hemisferio y aquí en Navidad, pues hace un calor que flipas, ¿no? Y luego está la persona brote, que es que la persona brote a lo mejor ni siquiera tiene edad para cotizar. y Es una criaturita pequeñita que no, no tiene dinero. El dinero depende pues de papá o mamá palmera, o del hermano brócoli, o del, del primo pino, ¿no? Entonces esta persona tampoco nos interesa, pero a mí me ha gustado la persona Beto y digo, ajá, esta persona Beto me interesa muchísimo y además creo que puede ser un buen comprador y un buen cliente. ¿Qué voy a hacer con ella? Me voy a quedar con ella y voy a estudiar qué hace, qué necesidades tiene, eh, cómo utiliza las cosas, qué, qué rutinas tiene de compra, cuánto, cuánto compra, qué cantidad se gasta al año, al mes, a la semana en qué trabaja. Y cuando tenga todo esto, la voy a convertir en mi persona por excelencia. Y es que casi, casi puedo hacer de esta persona a Beto, es que casi le puedo ver la cara, es que sé perfectamente qué desayuna, sé qué tipo de móvil usa, sé qué tipo de zapatilla o de ropa, sé si va en transporte público o va en moto o va en coche, es que casi puedo definirlo. Pues a esa persona, a Beto, que ya le veo todos los rasgos, le veo las hojas, le veo las raíces bien, le veo las hebras del tronco, esa persona es mi buyer persona. Es una persona ideal para mi modelo de, de venta, para lo que yo estoy vendiendo, casi que creo un maniquí de qué tiene que tener. Y esa es la persona a la que yo me voy a dirigir cada vez que haga algo. No voy a pensar en el resto de árboles, no voy a pensar en qué situación tiene, porque a mí lo que me interesa es esta persona que tengo prácticamente garantizado que quiere mi producto y lo necesita, y le estoy cubriendo una necesidad, o sea, estoy pasando de tener un abeto pelado a tener un abeto con luces, claro, este, este abeto lo estoy vistiendo, eso es lo que quiere, ¿no? Para enseñaros esto os he traído un extracto de una pequeña infografía que hice para mi libro porque eh, a veces las redes sociales tienen sesgos que no tienen puto sentido. Ya en el siglo XXI, ¿vale? estamos a 14 de diciembre de 2021, y tienen sesgos que no tienen razón de existir. ¿Por qué? Porque el 90% de las redes sociales son americanas. Pero eso es otro jardín en el que no voy a entrar hoy. Lo que tiene esto es que al hacer nuestro, nuestro público objetivo, eh, veréis que hay maneras de clasificarlo que son muy clásicas, muy clásicas. ¿no? Hombre, mujer, edad, eh, posición social, ingreso. Pero esto está cambiando, esto afortunadamente está cambiando. Nos encontramos en una era de diversidad y hacer este tipo de distinciones eh, ya no tiene tanto sentido como antes, porque ahora hay mucha gente en el mercado, hay mucha gente eh, intentando venderse, procurando ofrecer un servicio nuevo. Entonces, tenemos que tener la mente muy abierta para localizar nuestro público objetivo porque a lo mejor no es el que siempre nos han contado, a lo mejor no lo es. Yo hice eh, estas dos bombillas, todo, todo en mi libro está ilustrado con bombillitas y con referencias de bombillas para buscar algo que fuera medianamente neutral. Entonces, quizá tendríamos una, un hombre y una mujer y tendríamos pues una edad, y yo lo que hice fue asociar cosas que fueran un poco más mmm, asépticas, ¿no? Teníamos la persona que pues una fricaza, tiene de consumo 3.570 horas, eh, utiliza Android, le gusta el bosca negro, eso soy yo claramente, eh, le, suele trabajar con PC, no usa tacón, tampoco es que una bombilla pues a lo mejor se resbalaría y le podría molestar ¿no? y trabaja desde casa vale y por otro lado tenemos una persona bajo consumo que conduce en coche, eh, su tiempo de función son 2000 horas es usuario de, de Apple es más friolero, sale en tres semanas, no es de estos que van en plan destroyer el fin de semana, es runner escribe en un blog, es decir tiene una serie de aficiones, los dos desayunan tostadas ya veremos cómo limpiar las mejillas si no tienen manos, que son bombillas. ¿no? Y los dos le gustan los vídeos chorras. Y como veis, hay una distinción en la que la persona LED tiene un bocadillo horizontal, ¿no? con, con lo que sería culturalmente más, más apegado a nosotros, y la otra tiene un bocadillo de lectura vertical, es decir, que ya sabemos que es japonesa, tiene ojillos y manga de japonesa seguro. Entonces, eh, es importante no caer en estereotipos porque las redes sociales ya van a caer en estereotipos. Es decir, al yo darme de alta en Facebook, barra Twitter, barra YouTube, barra lo que sea, yo ya estoy expuesta a que anunciantes me ofrezcan a mí anuncios, por ejemplo, de test de embarazo. Y, y esto se hace muy cansino, se hace muy pesado. O sea, para mí fue eh, cumplir los 30 y llegar los anuncios de Clear Blue y yo diciendo, por favor, no, dejarlo ya. O lo que es peor, eh, Pinterest, Facebook sobre todo, que es quizá el que está más en las antípodas de esto, mm, te recomiendan grupos, por ejemplo, que si eres mujer, pues serán de, de decoración. Y si eres hombre, serán de mecánica o de moto o de fútbol o de deporte en general. ¿no? Entonces, para mí es muy importante hacer hincapié en que valoréis cosas como el género o la edad o, o este tipo de detalles de cosas que no he elegido tener, que las valoréis cuando ya tengáis una masa ingente importante de público que estudiar. Y ahí podéis hacer las distinciones que hay que hacer. O sea, vosotros lanzáis un producto, testeáis un producto y decís, vale, voy a ver cuánta gente viene. Pues viene gente de este tipo, de este otro, o con estos gustos, con estos intereses. Y ahí ya sí podéis decir, pues un 80% eran hombres y un 20% eran mujeres. Vale. Pero hacerlo de antemano para mí supone eh, generar un sesgo que ya deberíamos estar obviando. ¿no? Es como distinguir, a ver cuántos morenos han pinchado en mi anuncio y cuántos rubios a lo mejor es que ni siquiera es pertinente ¿no? y no le estamos dando la oportunidad a otra persona de, de conocer nuestro producto. Podemos segmentar sin meternos en este tipo de, de situaciones, ¿no? Eh, podemos segmentar el, el público que tenemos de cuatro formas diferentes aunque sé que hay alguna más pero a mí estas me parecen bastante pertinentes ¿no? os he puesto ahí un, un arillo concéntrico como si fuera una diana ¿no? tenemos celeste, azul, turquesa y blanco en el aro exterior vamos a hablar siempre de volumen de personas de más a menos ¿no? de, de mayor cantidad a menor cantidad en el aro exterior está la segmentación geográfica ¿Esto por qué ¿Para discriminar? No, no es para nada de eso. La segmentación geográfica nos da una información fundamental, por ejemplo, del de idioma en el que nos vamos a comunicar con nuestra audiencia. Si geográficamente seleccionamos una zona acotada, por ejemplo España, pues ya sabemos que nos vamos a dirigir a personas que hablen español, que no necesariamente son españoles, pero personas que hablen español y que estén en lo que es la península ibérica ¿no? incluso a lo mejor podemos tocar algo de Portugal de Andorra, de Francia, pero ya estamos limitando eso eso hace que nuestras publicaciones por ejemplo, pues vayan a ir en español y no en francés o en turco o en chino en el segundo anillo tenemos una segmentación demográfica es decir, características que tiene nuestro público por la posición vital en la que está ¿no? características demográficas como puede ser la edad o cómo puede ser el género si es relevante, ¿no? En el tercero tenemos segmentaciones psicográficas, es decir, características psicológicas que comparten. Ya estamos cerrando más, o sea, ya estamos pasando del bosque al arbolito, ¿no? Y en el último punto tenemos segmentaciones conductuales. Estas segmentaciones conductuales lo que, eh, lo que se refieren es a eh, cómo compra nuestro público objetivo, qué qué condiciones utiliza, si son compradores compulsivos o son gente que planifica mucho o gente que compara mucho antes de... Y ahí vamos a saber en qué momento de la compra podemos intervenir ¿no? y cómo tratarles. Eh, para esto quería hacer un símil también. Ahora que hemos vivido todo este tema de la pandemia, una de las cosas que ha pasado o por lo menos una de las costumbres que yo he pillado es que... Eh, Quedo con gente después de mucho, mucho tiempo sin vernos y antes de verlo le escribo un WhatsApp o le escribo un por Telegram y les pregunto eh, qué rutina tienes de contacto. Es decir, como saludas, si saludas con el codo, si saludas con la mano, si te puedo abrazar, si estás vacunado o no. Y Entonces así de antemano ya sé si cuando llegue pues no hago el Frankenstein, ¿no? cuando llegue ya sé si puedo saludar, si lo no saludo, si, si quiere que me acerque, si no quiere que me acerque, si prefiere que estemos al aire libre para que haya más espacio, por lo que sea, pero todo este, este comportamiento aunque parezca así muy, bueno, pues es que una cosa es tomarse un café y otra comprar, pero todas estas conductas al final marcan todo este tipo de rutina. ¿no? El embudo de conversión, que es representado como un, como un triangulito inver, así invertido, bueno, un triangulito, al final es un triangulito arbitrariamente, no pero lo he puesto así porque no hay emoji de, de embudo que me satisfaga, así que... Mmm bear with me ¿no? eh, esta representación de triángulo con el piquito hacia abajo lo que viene a decir es eh, en la parte top tenemos todo nuestro público objetivo que ya lo tenemos definido y en la parte de abajo lo que tenemos es nuestro objetivo nuestro objetivo normalmente puede ser que compren el producto entonces, arriba va a quedar toda la gente que potencialmente podemos alcanzar, que podemos llegar a, a, a impactar con nuestro producto, con nuestro servicio. Y abajo, abajo está toda la gente que va a comprar. Idealmente, necesitamos que ese embudo, que ahora tiene una, esa forma triangular, sea lo más tubería posible, que sea lo más recto posible. Pero eso es imposible. Eso es. diría que, bueno. Prácticamente imposible. No todos son los Backstreet Boys, ¿no? O sea, no todo el mundo sale y quiere ver lo que hace. No. Normalmente vamos a tener un perfil de público que quiere, eh, está interesado en nuestro producto y va a ir pasando por diferentes etapas hasta que llega a comprarlo. Voy a hacer hincapié aquí en el que el objetivo del pico de abajo, yo soy la persona que tiene que determinarlo, yo la persona de estrategia de marketing. Pero ese objetivo tiene que ser voluntario, no puede ser, y que sea lo que Dios quiera, no. <ríe> Tenemos que definir el objetivo que es pues, una compra, o puede ser que se suscriban a nuestras noticias, o, o que reserven en nuestro hotel, o que reserven nuestro juego, o que descarguen nuestro nuestro ebook gratuito pero ese objetivo lo tengo que determinar yo es importante que tengamos un solo objetivo un solo objetivo porque si tenemos más objetivos en vez de un embudo tenemos un colador y ahí ya hemos perdido la batalla también eh, hay que comentar que en este objetivo ahí veis que hay un bloque turquesa grande y el, el piquito está en azul. ¿no? Yo tengo que llevar todo lo turquesa a ese, a ese punto azul. Pero además, eh, esto lo puedo dividir en pasos, ¿vale? No todo es, eh, pues yo voy a enseñar esto, voy a poner este tweet y que la gente... No, no, no. Yo tengo que definir cuáles son los pasos que van a tomar las personas para hacer lo que yo quiero que hagan en ese objetivo. Voy a poner un ejemplo facilísimo, que ha sido que estéis aquí en esta charla. Una de las cosas que puede haber pasado es que hayáis visto un tweet en la parte de arriba, ¿no? en el color celeste, habéis visto un tweet que os ha llegado porque sois el público objetivo, o porque estabais apuntados, por lo que sea. En el paso número dos, en ese tweet había un enlace a un meetup para suscribirse, ¿no? para apuntarse a esto. Ahí vamos al paso turquesa y en el paso turquesa lo que hacéis es apuntaros y luego llega el paso 3, que es el objetivo, que es que os quedéis o que vengáis a la charla. Súper importante, cuantos menos pasos haya, más probable es que esa gente que está en la parte de arriba celeste llegue al punto azul oscuro. ¿Por qué? Por, por una cuestión de, de psicología del usuario, de que eh, no queremos complicarnos. Ya, ya hemos perdido esas costumbres de de, de eh, coger el mapa, preguntar, escribirte y ahora me apunto. No, ahora queremos todo en un clic. Por eso Amazon funciona tan bien. Amazon eh, empezó como una especie de catálogo, si, si recordáis, hace unos años, no muchos años, quizás, eh, menos de 10 años, en Amazon tú... Veías el producto, eh, le dabas clic, metías tus datos. ¿Qué empezó a hacer Amazon? Automatizar todo este proceso. Te conservaba la tarjeta de crédito, te conservaba los datos de envío, con lo cual ya no tenías que hacer clic en ningún sitio. Y por último, la última genialidad fue comprar en un clic. De tal forma que yo conforme entro, la magia del Internet ya sabe qué tengo que hacer. Y entonces con un solo clic. Le doy a comprar y ya no tengo que hacer nada más. ¿vale? Eso es lo que buscamos para poder vender o para poder ofrecer un servicio. Que los pasos sean los menores posibles. Este objetivo no siempre es comprar. ¿vale? Este objetivo no siempre es una compra de un producto. También puede ser una suscripción a, un, a una newsletter. Que, que yo necesito suscriptores. ¿Qué hago? Pues mi página web al principio del topo. Suscríbete a mi newsletter y ya está, y es un botón, un clic bueno, luego está la RGPD, que eso para otro día, que también nos ha matado en ese sentido pero, pero lo que intento es evitarle al usuario todos esos pasos, ¿no? Por eso también eh, los supermercados, pues tienen tanto, eh, tuvieron sobre todo en la época de los 90, tuvieron tantísimo éxito, porque la gente iba al supermercado, cogía lo que quería, pasaba por caja y se piraba, bueno, pagaba y se piraba. Le estábamos reduciendo el número de pasos eh, a, a una velocidad tremenda, ¿no? Eh, entonces esto funcionaba muy, muy bien. Otro de los datos importantes, ya veréis que toda esta, esta parte es la más pestiño, si os aburrís, me lo decís, me ponéis z z z z pero eh, esto, si entendéis esto, lo que viene después está rodadísimo una de las clases de los grandes dioses de internet es el algoritmo, ¿no? que mucha gente cree que el algoritmo pues, tiene vida propia o se enfurruña cuando lo castiga. No, el algoritmo es una especie de red neuronal, lo explico así, una red neuronal a la que yo le asigno una serie de datos y eso, una serie de comportamientos y el algoritmo ya trabaja solo, ¿vale? automatiza. Yo no puedo cambiar el algoritmo. El algoritmo tiene una serie de criterios y según estos criterios, el algoritmo evoluciona, ¿no? tiene como una capacidad de aprendizaje, pero simplemente son parámetros que yo le he instruido de antes. Este algoritmo no es ninguna magia, ni hay ningún chamán detrás, es que simplemente tenemos que conocer cómo funciona para sacarle el máximo partido. Eh, el algoritmo lo he planteado desde de dos perspectivas, desde mi yo pasivo público de redes sociales, de marketing, o sea, yo como persona espectadora y yo como persona creadora de contenido, de estrategia y demás. ¿no? En el caso de persona pasiva, eh, estoy detrás de todo esto, eh, usuario de redes, por ejemplo, el algoritmo se va a fijar para ponerme a mí publicaciones en dos cosas. Número uno, la relevancia, la relevancia del contenido. Esta relevancia tiene mucho que ver con lo que está pasando ahora mismo en este momento, algo que está candente, que está de moda, que ha pasado hoy, que está fresco todavía. Y por otra parte, la afinidad, es decir, eh, las probabilidades por el contenido al que yo le he dado, me gusta, he archivado, he compartido, el algoritmo va a decidir qué cosa por afinidad puede que me interesen a mí y me va a recomendar publicaciones o me va a proyectar, me va a impactar con más tweets de unos usuarios que de otros. ¿Por qué? Porque yo estoy interactuando con contenido parecido. Por eso me hace mucha gracia, no sé a vosotros, pero a mí mi madre me dice, va a salir un anuncio de esto y yo no sé por qué, y yo siempre digo, ¿a qué las da me gusta? Mamá, ¿qué has compartido? Pues pasa por esto. No es no ninguna adivinación del algoritmo. Es simplemente que nuestro comportamiento... Estoy hablando a una escala muy grande, ¿no? De día me gusta redes, pero eh, esto está muy pulido. Incluso las veces que hacemos scroll en el móvil, todo esto se puede medir y el algoritmo detecta eh, qué contenido nos interesa o no nos interesa. Esto desde el punto de vista pasivo. Pero desde el punto de vista activo de yo como creadora de contenido, como alguien que quiere eh, desarrollar esto y poner eh, en el escaparate lo que estoy haciendo, tengo que tener en cuenta... Tres cosas. Tengo que conseguir estos tres objetivos para que el algoritmo me quiera, para que el algoritmo me considere relevante y me considere afín a otras personas. La primera es la regularidad. Iba a poner un, un emoji de Olbram, pero no hay todavía. La regularidad en el sentido de continuidad en nuestras publicaciones, en las actividades que hacemos. El algoritmo valora positivamente que estemos actualizando. Nuestras redes, nuestro blog, nuestro podcast, todo. ¿no? En el segundo lugar es la calidad del contenido que creamos. Es decir, calidad en el sentido de que a nuestro público le interese. De que hagamos un contenido que sea relevante, que sea útil para la gente que nos ve. Lo que en marketing se llama contenido de valor o contenido curado. Curado porque lo hemos filtrado, hemos quitado toda la paja, hemos quitado... Eh, el típico párrafo introductorio que a nadie le interesa y va tirando para abajo y además eh, relevante en ese sentido ¿no? de calidad, de valor, porque nuestro público le va a resultar útil, le estamos resolviendo algo que le hacía falta. Y por último, y como manera también de, de ver si todo lo anterior estaba funcionando apropiadamente, va a valorar la interacción, es decir, si la gente... Eh, interactúa con nuestro contenido, el algoritmo dice ¡Hey! Aquí hay algo guay, la gente quiere saber más de esto pues voy a ponerlo eh, en otros 10 perfiles a ver si les interesa voy a salirle en las noticias de Instagram a otros 10 seguidores de esta cuenta porque he visto que la gente comenta y claro, así el algoritmo discrimina publicaciones que no tienen valor, entre comillas, bajo los criterios del algoritmo y ensalza aquellas publicaciones que sí eh, que están siendo relevantes, pero estos son los criterios, ya digo eh, si encontráis eh, la típica publicación en Instagram de cómo hackear el algoritmo no estás hackeando el algoritmo, estás aprendiendo cómo funciona y dice muy poco de ti por otra parte pero, o sea, no me gusta nada este rollo de de, es que hay una cuenta que te dice todos los trucos de Instagram, claro, te dice todos los trucos porque al final es como funciona. Esos trucos los sabemos todos y a poco que te estés, es que no estás descubierto, descubriendo nada nuevo. Pero es importante que conozcáis todo esto porque cuanta más información tengáis, pues eh, más útil va a ser para vosotros. También os aviso de que hay mucha gente que se gana la vida de no decir estos trucos. Es decir, tiene un tutorial de tal cosa, tiene un curso online o tiene un webinar que te hace pagar... Pero esto no os lo cuenta. Yo os lo cuento porque sobrevivida a una embolia pulmonar ya es que me da igual todo la vida. Entonces, si, si yo he salido adelante, quiero que todo el mundo salga adelante. Pero hay mucha gente que se guarda ese as en la manga y, y tú estás diciendo, pero si estoy haciendo lo que me está haciendo, el, lo que me dice en el curso, ¿por qué no despunto? Pues porque no está diciendo lo que realmente es importante. ¿no? Y eh, por último, si no me equivoco, por último, eh, otro de los datos importantes de estas generalidades que se da en todo en marketing es el tráfico. El tráfico es la afluencia de público que llega a tu cuenta, a tu blog, a tu podcast, a tu contenido en general. Este tráfico puede ser orgánico, es decir, que sucede como de forma natural. Y orgánico quiere decir además que es gratuito, que no estás invirtiendo ni un duro, ni un duro en anuncio. ¿Vale? Estás invirtiendo en todo lo demás, estás invirtiendo en tener electricidad, en haber tenido un equipo, en haber tenido unos estudios que por lo menos te permitan leer y escribir, en tener una iluminación, si estás creando vídeos en YouTube, pero no estás pagando anuncios para que te llegue el tráfico. Este tráfico orgánico es lo que siempre vamos buscando porque sucede de forma natural, es como que el público ha visto en ti algo que le puede interesar y, y para, es... Como que seduce de manera espontánea. Hay mucho trabajo detrás, pero la gente llega prácticamente sola. Por otra parte, tenemos el tráfico pagado. El tráfico pagado es un eh, insuflo que yo le meto económicamente a mis redes sociales o a mi blog o a mi canal de YouTube o a mi podcast para que eh, tenga más gente llegando a mi contenido. Y diréis, ¿el tráfico pagado es malo? No, no es malo, no es malo. El tráfico pagado es malo cuando ya cansinea, por ejemplo, los anuncios de YouTube. Ya me parecen completamente insufribles, insufribles. Pero el tráfico pagado, a nosotros que somos pequeños negocios, pequeños creadores, nos puede servir para, por ejemplo, si estoy empezando y no tengo nada más que dos seguidores en Instagram, meto tráfico pagado, hago anuncios en Instagram para que mi cuenta llegue más lejos, porque por medios propios voy a tardar un ratito en llegar a lo mejor a los primeros mil seguidores o a los primeros 100 incluso para poder ver las métricas. Entonces meto contenido pagado y de esta forma traigo a la gente a mi cuenta a que me conozcan y alcanzo cotas de mercado que no tenía previsto llegar porque yo pues claro, mientras que se lo diga a mi familia, a mis amigos le dan me gusta, comparten en redes, pues a lo mejor cuesta más. Entonces, no demonicemos ni el contenido orgánico, porque se puede hacer repetitivo, o, porque, o, que, o que siempre estamos viendo el mismo tipo de cuenta, o siempre es la misma persona comentando, ni el tráfico pagado, eh, porque al final lo que hacemos es cubrir necesidades que de otra forma pues no podríamos. ¿no? Es como, pues yo qué sé, yo a lo mejor quiero ir a la gala de los Oscars pero por mérito propio pues no lo voy a conseguir porque no tengo nada en producción, no tengo no he participado últimamente en ningún rodaje. ¿Qué hago? Pues pago una entrada. Pago una entrada y por lo menos voy, ¿no? Entonces Voy y me, me doy a conocer y, oye, pues le hago un servicio a la humanidad porque me tienen que conocer porque soy estupenda. Pero, pero hay diferentes formas de hacer esto. Creo que no es bueno demonizar una en, en favor de la otra porque si la utilizamos bien, son dos herramientas súper super útiles. ¿no? Otro día hablamos del uso de los bots, que eso sí me parece terrible. Cristiano Ronaldo, deja de comprar bots. Vale, ya pasamos al segundo punto y ya esto... Esto ya va a ser un paseo. Eh, ¿Os he echado mucho el cerebro? ¿Necesitáis eh, beber agua o tomar un respiro? Por favor, si estáis vivos, ponedlo en el chat, que, que no me preocupe. Porque ya esta parte, la, la parte 1, siempre me gusta hacer más foco porque creo que es la más, la más densita y la más lógica. Eh, y ya a partir de la 2, que es la estrategia y todo lo demás, ya, ya veréis. Soy el voz de CR7. Bien, Carlos, así me gusta, que parezca un ser humano. Así por lo menos ya, ya todo lo que viene después, hombre, a lo mejor ahora cuando, cuando acabemos la charla vais a decir, pero si todo, es, todo esto es marketing, ¿no? Todo, todo esto, hijo, todo lo que ves aquí es marketing, pues ya veréis que sí. Vale, pasamos al punto number two, que es la estrategia. Esto lo habréis escuchado un montón cuando hablamos de marketing y sobre todo en rollos creativos, ¿no? Es que hay que seguir una estrategia. La estrategia es nuestro mapa, nuestra ruta, nuestra guía para seguir los objetivos. Aquí vamos a empezar ya a machacar sobre cosas que hemos dicho hasta la saciedad. Esta estrategia eh, tiene muchas opciones. Tiene muchas opciones. Las estrategias no son solamente de un tipo. Estrategia de venta. No, no, no. Es que hay de mil cosas. Ahí he puesto algunas destacadas, ¿no? Cuando, cuando ya vais, eh, se va abriendo, ¿no? El meme este del universo, eh, cuando ya vais abriendo un poco las miras y vais viendo dónde está todo esto que hemos hablado, incluso creo yo que por sentido común vais a detectar todas estas esta estrategias. A lo mejor os jodo la vida de aquí en adelante y ya solo veis estrategia detrás de todo lo que hay, ¿no? Y campaña y cuando veáis un tweet de alguien diréis será estrategia o no. Pero bueno, ahí os he puesto un chorrazo de estrategias porque son las que mandan los cánones. Estrategias de segmentación, ya lo hemos visto, geográficas, conductuales, estrategias en relación a, con la competencia, de diferenciación con la competencia, y eso es, es lo que va a ser mi estrategia, es que la gente me distinga, por ejemplo, Burger King y McDonald's, ¿no? Coca-Cola y Pepsi en los 90 haciéndose de coña mutuamente. Estrategia de posicionamiento de marca, es decir, que la gente reconozca la marca eh, esto pasa mucho cuando hay una crisis, una estrategia de crisis. Eh, en este sentido, es ¿eh? cuando hemos dado mala fama en una marca, pues se hace una estrategia también de posicionamiento de marca para lavarle la cara a la marca. O cuando estamos empezando en un proyecto, eh, la estrategia de posicionamiento de marca es para enseñarnos ¿no? y ahí enseñamos los valores de la marca, que vendemos, cómo lo vendemos y todo lo que va asociado a nosotros. ¿no? Estrategia de penetración en el mercado, que esto es para. Cuando yo tengo un producto, a lo mejor lo he vendido bien en un núcleo del mercado, en un público objetivo y ahora quiero cambiarlo. ¿no? Eh, los videojuegos pasando de venderse en game a venderse en Carrefour. pues Es una estrategia de penetración en el mercado. Estrategias de cartera o de eliminación de productos. Por ejemplo, Aquarius, que estuvo un año entero sin promocionarse en televisión y aún así incrementó sus ventas. Marketing digital que es todo lo que tiene que ver con nuestro entorno virtual. Marketing de contenidos, que tiene que ver con todo aquello que generamos como contenido en el entorno digital o, o fuera de él. Estrategias de fidelización, aquella en la que ponemos el foco en esas personas que ya han comprado, que ya han usado nuestro servicio y le damos un cupón de descuento para que vuelvan, le mandamos un crimas de Navidad, le damos las gracias, un besito, la acostamos, y esas cosas, el juego de la casa y un aplauso. El marketing de boca en boca, que también es muy útil a día de hoy y eh, estrategias de marketing directo. Ahí faltan algunas que las veremos después, relacionadas con el marketing digital y que son súper top. ¿no? Marketing directo es ese marketing que va a piñón, un poco teletienda en general. Nosotros nos vamos a centrar y todo lo que estamos viendo tiene que ver con estrategias de marketing digital que sucede en el entorno eh, virtual y estrategias de marketing de contenido. Es decir, ponemos el foco tanto en la versión online de todo lo que hacemos como de todo el contenido que generamos gracias a que estamos haciendo Contenido digital, ¿no? ¿Cómo elegimos esta estrategia? Que diréis, si es que 700, ¿qué hago? ¿La he hecho en el bombo de la UEFA y que salga dos veces el mismo nombre? No, la elegimos según nuestro objetivo. Entonces tenemos que marcar los objetivos antes y a partir de ahí definir la estrategia. Pero, ¿qué pasa? Que yo tenía objetivos a corto plazo y a largo plazo. Entonces, ¿qué hago? ¿Hago un objetivo para esta semana y luego está lo de irme a vivir a Hawái? ¿O ¿Cómo va esto? No. Esto lo vamos a traducir y para traducirlo tenemos que equiparar el valor del objetivo a corto plazo con el valor a largo plazo. Porque al final el objetivo a corto plazo y a largo plazo no es más que una sucesión de objetivos a corto plazo hasta que llego a mi objetivo a largo plazo. Combinar esta estrategia es lo que nos permite ir avanzando de un objetivo a otro. ¿Vale? Y vamos a ir dando pasito a pasito. A lo mejor mmm, peco aquí de antigua, pero había un programa preciso que se llamaba Humor Amarillo, en el que tenían que pasar una serie de pruebas físicas, la mayoría los concursantes, y una se llamaba La hamburguesas, y era como una especie de, pues yo qué sé, riachuelo, laguito, pantano, una zafa de agua, y tenían que pasar entre plataformas de una a otra hasta llegar al otro lado ¿no? de la orilla pero había algunas de estas hamburguesas que eran de corcho. Entonces, cuando pisaban, pues se caían. Yo tengo que buscar que todos estos pasos me lleven a la otra orilla. ¿vale? Y la manera más sencilla es crear estas estrategias según eh, los objetivos que yo, que yo tenga. Para eso, vamos a hablar de, de contenidos digitales. ¿no? Eh, los contenidos digitales eh, son una forma de dar a conocer o de cumplir con esta estrategia vale los contenidos digitales no están nunca de manera arbitraria y si están de manera arbitraria es porque a lo mejor no hay un conocimiento o una intencionalidad detrás no hay gente que pone tweet random y yo lo entiendo y me parece maravilloso pero cuando tenemos una marca o una empresa pues tenemos que saber lo que estamos poniendo en qué sitios meternos y en qué sitios no, no aquí eh, siempre hay una cosa y es que eh, hay una diferencia grande normalmente entre planificar el contenido o improvisarlo, ¿vale? Pero, de again, como he dicho antes, vamos a no demonizar ninguno de los dos, pero vamos a entender las ventajas que tiene cada uno. Planificar en el mundo digital es fundamental, sobre todo si queremos mantener una estrategia, no podemos dedicarlo al se me ha ocurrido poner este tuit, se me ha ocurrido poner esta foto en Instagram. Pero es verdad que tiene que haber algo de improvisación, en el sentido de, más que de improvisación como algo aleatorio, improvisación como algo orgánico. Es decir, en estos últimos días pues, se han venido sucediendo noticias y fallecimientos y cosas así. Si tu producto, tu servicio o tú, que como marca personal, Tienes algo que ver con eso, tienes algo que aportar, puede ser interesante que de manera improvisada añada un contenido de este tipo. Pero eh, si tenemos una marca o tenemos la intención de crear un buen servicio, una buena marca o trabajar con un equipo, este contenido tiene que estar planificado. Planificado para, también para que podamos delegar en otros miembros del equipo o podamos incluso contratar a alguien que se dedique a esto y yo le diga, mira, he hecho todo esto, ahora te toca toda esta parte. O tú te encargas de los grafismos y yo me encargo de los textos. ¿no? Pero planificar en el mundo digital es súper importante. ¿no? Los contenidos digitales son contenidos que pertenecen al mundo virtual, pero no tienen que necesariamente ser 100% virtuales. Pueden ser totalmente virtuales o... Eh, parcialmente virtuales por ejemplo, yo ahora mismo soy un contenido digital, esta presentación un contenido digital, pero si no existiera mi yo físico y humano, que prometo que soy un ser humano y no un robot, eh, pues no tendría sentido soy una especie de híbrido de hecho cuando hemos visto el enmudo, eh, hay productos que yo compro, pero me tienen que venir en físico o incluso yo tengo que ir a un sitio si yo compro la entrada en Kinépolis para ir al cine vale, la entrada está ahí pero si yo no voy, pues no he hecho nada. Requiere una parte del componente real, humano, físico, actual, para que eso suceda. ¿no? Estos contenidos eh, dependen de diferentes criterios de clasificación. vale eh, Diferentes criterios de clasificación bajo los cuales yo voy a ordenar por qué hago estos contenidos o cómo los hago. ¿Vale? Eh, yo he puesto esta clasificación, creo que es bastante densa y ahora os, eh, sé que os voy a fundir un poco el cerebro, pero es súper lógico, ¿vale? Los contenidos digitales tienen un, un continente y un contenido, un significado y un significante, un container y un objeto de Aliexpress dentro, ¿vale? Una carcasa, o sea, un huevo kinder y el regalito dentro, ¿vale? Siempre tienen estos dos componentes como mínimo como mínimo mi clasificación es la siguiente, según formato según objetivo según público según la estrategia según los recursos que nos tomen y según la plataforma a la que los pongo vamos a verlo un poquito según formato eh, yo puedo tener solo texto por ejemplo puedo crear contenidos que sean texto que sean texto plano, sin nada más, que no haya absolutamente nada más. Por ejemplo, un tweet, un tweet que sea solo texto, sin, sin imágenes, sin nada. Pero también puede ser texto enriquecido, texto elaborado, texto con algún componente añadido. Por ejemplo, un tweet con una imagen, un tweet con un enlace, un tweet eh, pues que tenga un GIF. Puede ser un post en un blog, que tenga también enlaces o que tenga imágenes dentro o que enlace a un vídeo o que tenga un vídeo incrustado. También puede ser una imagen, puede ser una imagen que sea una imagen estática como puede ser una fotografía, una ilustración, una infografía, puede ser una imagen en movimiento y si es una imagen en movimiento pues si tiene sonido será un vídeo o será un clip. Si tiene movimiento pero no tiene sonido, puede ser un GIF, por ejemplo, o puede ser una animación. Según este formato, también puede ser un sonido, como pueden ser las notas de voz. Yo sigo Canary en Telegram, hay una señora que es eh, copywriter que se llama Ana Miller, que hace notas de voz en Telegram. Tiene un canal y toda su newsletter por así decirlo, son notas de voz y, y está súper guay. Puede ser una locución un clip con una locución, puede ser un audiolibro, puede ser un podcast, puede ser una sala como estas que se han quedado en Twitter o como el ya casi moribundo Clubhouse, ¿no? Que tampoco... En fin. <risa> Puedo clasificar estos contenidos según el objetivo que yo tenga con ellos, ¿vale? Estos objetivos que os traigo aquí creo que son los más importantes y los que más vamos a utilizar. Eh, por ejemplo... Pues dar a conocer mi marca o lanzar un producto o abrirme a nuevos mercados nacionales e internacionales, optimizar mi embudo de conversión, puede ser un objetivo, pulir ese público qué paso sigue, puede ser fidelizar a los clientes que ya tengo, puede ser incrementar la cuota de mercado, es decir, eh, yo ya tengo un mercado porque vendo ropa, pero además voy a vender complementos, ¿no? entonces incremento ese volumen. Eh, puede ser para mejorar el retorno es decir, para que lo que yo invierto en publicidad o en gastos, para que yo le pueda sacar más dinero a eso porque sea más eficiente o porque cambio lo, lo, los precios, por ejemplo puede ser para incrementar beneficios solamente, ni siquiera busco compensar con lo que gasto, sino quiero ganar más dinero, quiero ganar más repercusión, pues incrementar beneficios, mi objetivo puede ser Captar nuevos clientes, porque a lo mejor yo soy autónoma, imaginaros, yo me dedico al diseño gráfico y ahora necesito clientes nuevos. ¿Pues qué hago? Pues una estrategia según objetivo de captar nuevos clientes y para ello, ¿qué voy a hacer? Pues dar a conocer mis servicios, voy a poner un PDF con mi portfolio o aumentar ventas directamente. Aumentar ventas que no necesariamente es incrementar beneficios. Aumentar ventas, si yo pongo una oferta, aumento las ventas, pero no tengo que necesariamente incrementar beneficios. Según público, aquí lo he puesto, según lo que hacemos como público, podemos ser público pasivo, es decir, recibir todos estos contenidos de manera pasiva, por ejemplo el blog, que sí que puedes comentar, pero el blog va a existir aunque mi público no haga nada, aunque solamente lo lea, ese blog lo voy a seguir haciendo. ¿no? O puede ser un email, una newsletter, es un boletín de noticias recurrente, o pueden ser ofertas que el público no interviene en lo que yo haga. Yo, una cosa que yo estudio al público y otra que si el público pues no responde una encuesta pues ya no lo hago. O tenemos un público que es activo, como puede ser los directos eh, en Twitch, el stream, eh, tiene mucha mucho importancia al que el público esté activo. O los stories de Instagram, que para eso hay tantos stickers de interacción para que eh, el público esté activo con lo que hago. ¿no? Según nuestra estrategia, puede ser marketing de afiliación, estas son eh, cinco opciones que las podéis añadir, bueno, las podéis meter dentro de marketing digital, en donde vimos todas las estrategias. Estas son cinco top, super top. Marketing de afiliación que es el famoso pues de boca en boca, lo que ahora te pagan. Es decir, eh, si yo, por ejemplo, tengo mariaforniles.com y tú consigues una venta de una camiseta mía o de un libro o de una taza de lo que sea... Pues yo te creo un enlace y por cada persona que venga de tu enlace, que haya clic en tu enlace, tú te llevas un porcentaje. Eso es el marketing de afiliado, que eso es el futuro. Así funciona. Marketing de posicionamiento está basado en aparecer en las búsquedas de Google, marketing de redes sociales que es aquel que hacemos utilizando las redes sociales para crear contenido, para, para generar impacto, para eh, aumentar nuestro alcance. El marketing inbound, que lo que quiere decir es que en el centro de todo este esquema ponemos a nuestro público objetivo y generamos alrededor un ecosistema de contenido de valor que le funciona a este cliente buyer persona público objetivo y tenemos las redes sociales el email marketing tenemos aquí eh, los directos de youtube tenemos aquí las acciones eh, en la vía real no marketing en puntos de venta tenemos las promociones los cupones el blog con tutoriales sobre nuestro producto y luego tenemos el marketing outbound que lo que hace es poner en el centro el producto vale yo pongo en el centro el producto en vez de la persona y aquí lo que hago es, es ese ecosistema que gire al lado de mi producto, que gire al lado de mi producto. Aquí eh, hay algunos híbridos como puede ser Leroy Merlin, ¿no? que juega un poco entre el público objetivo y el producto, porque tiene muchos productos, pero eh, son, son combinaciones que pueden ser muy potentes. A mí particularmente me gusta mucho la de Inbound, aunque creo que es de las más exigentes. Según nuestro recurso muy sencillo, muy sencillo, el modo Juan Palomo, yo me lo visto, yo me lo como. Es decir, cuando yo tengo que hacerlo todo, ¿qué pasa ahí? Pues yo tengo que generar una estrategia que valga eh, para que yo lo pueda hacer todo y yo pueda crear mis propios contenidos. Pues tendría que buscar eh, cómo usar Canva o cómo, cómo editar vídeos, cómo hacer los TikToks, tengo que hacer cosas que yo pueda hacer. O trabajar por equipo. Os voy a hacer un spoiler. Normalmente siempre trabajamos por equipo. O sea, no man is an island. Es muy complicado llevar una cosa solo. E idealmente deberíamos pasar del Juan Palomo a trabajar por equipo en un tiempo, pues entre tres meses y dos años, ya deberíamos empezar a tener gente que nos ayude a hacer cosas, o que contratemos, o que, o que subcontratemos. Pero, pero tenemos que hacer todos estos contenidos según esto, porque si no nos podemos o bien sentirnos muy abrumados porque tenemos que hacer muchas cosas estando solos, o bien eh, eh, tener una persona que le estamos pagando un sueldo pero no está haciendo nada porque no me he organizado, entonces no sé trabajar en equipo, no sé delegar, sigo queriendo hacerlo yo todo, ¿no? pero te esto tenemos que tenerlo en cuenta. Y luego, según plataforma, siempre dentro del contenido digital, tenemos las redes sociales, desde Facebook, Twitter, eh, Instagram, TikTok, Snapchat, hasta Pinterest, por ejemplo, o Linkedin, si es que a alguien le sirve Linkedin. Tenemos también el email marketing, que no tiene por qué ser solo boletines de noticias, que también podemos mandar promociones especiales a través de eso, o podemos anunciar cosas a través de nuestra noticia. Tenemos la web, que puede ser el punto en el que todo converge, puede ser el blog, que puedo dar contenido de calidad a, o resolver cuestiones que, que la gente eh, le guste leerme. O aplicaciones de comunicación, que yo ahí meto WhatsApp y Telegram porque no me gusta meterlo en redes sociales porque para mí no tiene ni mucho menos las mismas funcionalidades que una red social. Eh, yo siempre voy a abogar por utilizar Telegram y creo que Telegram es algo muy positivo de utilizar en una estrategia de, de marketing y creatividad. Tiene muchas opciones, eh, llegas muy rápido a la gente... Es eh, tan sencillo como tenerlo en el móvil, aunque está Discord ahí también, pero creo que Telegram mmm, es de lo mejorcito. Y además sirve de filtro, porque si alguien te dice, yo es que solo uso WhatsApp, pues no te fíes de esa persona, no hace o sea, no falta. Y luego, según contenido, ya hemos visto la carcasa, ya hemos visto el por qué existe ese contenido, dónde está ubicado. Ahora vamos a ver el huevo kinder que tiene dentro. ¿no? Pueden ser noticias. Pueden ser recopilaciones, puede ser lead magnets, es decir, eh, productitos descargables. Por ejemplo, ese típico PDF de eh, 10 consejos para iniciarte en tu búsqueda de empleo. Pues eso es un lead magnet que en realidad existe ahí para que te lo descargues y ya tengo tu email. Y ya te puedo acribillar a mensajes, a newsletter y demás. Eso es algo que la RGPD está diciendo. Esto no nos gusta, que tú tengas mi email, lo uso para lo que tú quieras. No está bien. Es como si te dejo mis llaves de casa por si pasa algún incidente y tú lo que haces es venirte aquí los sábados. Eso no está bien. Eh, tenemos ebooks, también podemos hacer. Podemos ofrecer plantillas. Oye, una plantilla para tu story, ¿no? Con los 10 momentazos de este año. Podemos hacer el top X, ¿no? Top 5 productos de Amazon que me han fascinado. Top 5 youtubers que me gusta seguir podemos poner tutoriales, en que resolvamos algo que, pues yo qué sé, yo he hecho tutoriales bueno, de mil cosas, desde de OBS, InDesign, eh, de redes sociales, de métrica, podemos hablar de experiencia, eh, el día que me levanté y tenía todo cruzado, eh, frequently ask questions, cosas que son muy repetitivas, preguntas que son muy repetitivas, ponerlas en orden al fin, eh, un Q&A, es decir, ofrecerle a la gente que te haga preguntas y tú las respondes todas, o un ask me anything, que la diferencia básicamente es que en el Anything puede caer de todo ¿no? y, y además tiene como un componente espontáneo que te puedes preparar ¿no? podemos hacer quizzes eh, cuestionarios, encuestas podemos hacer un webinar que es una sesión única con un eh, punto de venta al final, al final del webinar para que sea un webinar y no una masterclass tiene que ser que te estoy vendiendo algo ¿vale? o puede ser un curso por ejemplo, un curso online, un curso semipresencial, un curso híbrido en el que Tienes contenido que puedes ver y luego hacemos una masterclass en vivo. Claro, esto no aparece solo. Esto no surge de la nada. Ay, Es que de repente eh, se me ha ocurrido a mí eh, que voy a hacer esto. No, esto tiene un proceso de creación. ¿vale? Yo he puesto este proceso de creación porque como además vengo del mundo de las artes, por un lado, vengo del mundo técnico del diseño gráfico. Y vengo del mundo logístico, porque yo era jefa de producción en cine. Claro, cuando he llegado al marketing, este proceso de creación lo tengo súper manido, súper manido, porque ya he visto lo que funciona, lo que no, cómo hacerlo rápido, cómo hacerlo efectivo y cómo tener todos los factores en cuenta antes de que nos sentemos a crear algo y a la media hora, digamos, me he metido en un berenjenal que ya no se sabe. Empezamos con un brainstorming. El brainstorming es una lluvia de ideas sin son. Aquí prohibido pensar de antemano, prohibido pensar de antemano. Aquí no vale tachar antes de escribir. En el brainstorming lo que hacemos es eh, apuntar toda la idea. Ya la iremos descargando, descartando o se caerán por su propio peso. Bueno, el brainstorming pasa a una fase 2 dentro, que es en, la, en el que hacemos una balanza entre cosas que son posibles o plausibles o, o tenemos la idea de si podemos llegar a hacerlas o llevarlas a cabo o no. Y entonces ahí las vamos eliminando. Ya nos quedamos con nuestras cuatro o cinco ideas y de esas cuatro o cinco ideas seguimos haciendo esa balanza hasta que, como los inmortales, solo puede quedar una. ¿no? En el momento que tenemos esta super idea que nos ha servido y que estaba, es, esto es lo que voy a hacer. Voy a hacer decoración tradicional de botijos. Maravilloso. Ahí tenemos que darle una planificación temporal, es decir, ponerle fecha a todos esos objetivos a corto plazo y a largo plazo tengo que ponerle fecha, tengo que poner un calendario, tengo que decidir eh, cuándo va a pasar esto, va a pasar ya, me tengo que dar de alto autónomo, ¿qué, qué hay ahí? ¿no? Vamos a organizar el contenido, vamos a organizar todo ese, eh, todo ese material que hemos ideado antes ¿no? en, el, en la creación de contenido, todo eso lo vamos a dispersar en el tiempo y vamos a organizar eh, ¿Qué lógica hay detrás de todo este contenido? Pues yo es que voy a hablar de, de tres categorías. El tutorial de cómo pintar los botijos, voy a hacer timelapses también, voy a hacer eh, un Twitch para que la gente me pregunte cada martes por la tarde cómo se hacen los botijos, cómo se decoran, y luego voy a ponerme en contacto con otros sitios que puedan estar interesados. ¿no? Vamos a organizar todo este proceso. Vamos a buscar los recursos que sean necesarios. ¿Vale? estamos creando contenido, no aparece de la nada. ¿Qué necesito para crear este contenido? Ah, pues necesito Photoshop o necesito Canva o necesito Illustrator. Necesito un logo. Necesito una cortinilla para los vídeos. Necesito un overlay para Twitch, porque no, para que no parezca la ventana sola. ¿no? Vamos a crear este contenido. Vamos a ponerlo en práctica, vamos a meternos ya en el barro y vamos a hacer, venga, voy a hacer 10 publicaciones de Instagram y ya tengo cubierto dos semanas de trabajo. Voy a hacer dos vídeos de YouTube y ya tengo eh, tres semanas. Lo pongo en semana alternas y maravilloso. Ok, creo todo esto y una vez que lo tengo creado, no lo puedo dejar ahí. Una vez que tengo creado todo esto, tengo que darle una revisión. Vale, tengo que plantearme si lo estoy haciendo bien y tengo que visualizarlo. Reviso todo ese contenido y corrijo aquello que a lo mejor me parece excesivo. Oye, si voy a hacer 10 publicaciones de Instagram y con eso tengo para dos semanas, quiere decir que prácticamente pongo cinco publicaciones por semana. A lo mejor, it's a little bit too much. Vale, en vez de poner cinco publicaciones por semana, voy a poner tres publicaciones por semana. Eso hace que tenga para una semana más de contenido, prácticamente. Vale, venga, corrijo esto. Programo todo esto, ¿vale? Para que no se me escape. Programo todo este contenido eh, a través del propio Facebook de Creator Studio. Puedo programar en Facebook e Instagram. A través de Twitter puedo programar ciertos contenidos. Si no, tenemos Metricool. Hay un montón de herramientas, además gratuitas. Algunas de ellas para poder programar el contenido y desentenderme, ¿vale? Porque luego viene la vida, y te arrolla como el Polar Express y, y no hay manera de hacer nada. Entonces vamos a intentar programar el contenido. Vamos a medir qué está pasando. Vamos a ver nuestras métricas, vamos a ver qué nos dicen los datos, de cuánta gente le da me gusta, cuánta gente comenta, cuánta gente guarda la publicación, cuánta gente se lo manda a sus amigos, cuánta gente pone comentarios o lo pone en sus stories. ¿no? Y a raíz de eso vamos a tomar decisiones. ¿Vale? Para que veáis que el proceso de creación no es solamente inventar cosas y vomitarlas en redes sociales. Hay que hacer muchas cosas para que eso funcione. En el punto número 5 tenemos la planificación. La planificación consiste en eh, una herramienta que nos sirve para organizar, ahorrar y resolver. Organizamos trabajo y recursos. ¿Vale? Y lo tenemos distribuido. Nos ahorra tiempo y dinero. Y además resuelve situaciones actuales que tenemos ahora y situaciones futuras. ¿Por qué? Porque lo estamos haciendo con antelación. ¿Vale? Si a mí me dicen que el día 22 de diciembre tengo un examen, no me voy a poner a estudiar el 21 de diciembre, o no debería no voy a estudiar el 21 de diciembre tengo que estudiarlo antes tengo que preparar mi apuntes antes si voy a lanzar un producto el 24 de diciembre no puedo poner el 23 producto nuevo, tendré que ir calentando las redes, diciendo a la gente se vienen cositas y algo así, ¿no? si yo quiero que la gente compre mis cosas para navidad yo no puedo poner la oferta el 24 de diciembre porque no va a llegar a tiempo o sea, a Papá Noel le va a costar un poco pasarse por aquí entonces, tenemos que hacer estas cosas con antelación. Para eso, os recomiendo dos herramientas que utilizo habitualmente, que se llaman Miro y ClickUp. Son muy parecidas. Eh, con Miro eh, tienes una opción para crear eh, mapas mentales que es muy útil. Pero esa opción también la tienes en ClickUp y en ClickUp además tiene otras funcionalidades como crear tablones de trabajo por prioridad, por temática, puedes distinguir entre varios clientes o campos de trabajo y además lo puedes sincronizar con otras aplicaciones como Asana, si utilizáis algo similar, o con Trello o, o incluso con, con vuestro correo electrónico para que os mande recordatorios de tareas que tenéis pendientes o incluso compartirlo con otros miembros. De manera gratuita para que podáis trabajar en grupo. ¿no? Os juro de verdad que no me patrocinan por nada esto todavía. ¿vale? Tengo, tengo esperanza de que en un futuro próximo, pues sí, pero todavía no lo hacen. Se lo están perdiendo. Vale. Mi sistema de planificación que os sirve para toda vuestra vida, incluso para cocinar si es necesario, va de más a menos. Esto quiere decir de más genérico a más concreto, vale. tanto en volumen, como en, en, en masa, ¿no? en ir en, acertadamente a algo más concreto. ¿no? Para eso he traído el calendario de 2021, que funcionó tal que así. Yo saco estos calendarios, que por cierto, el de 2022 ya está en preventa, pero es simplemente un calendario en el que veo de un vistazo y en grande, en analógico, por cierto, que esto lo saco impreso, y lo tengo siempre delante, para ir marcando las fechas de lo que hay, y diréis, vale, vas a lanzar un producto, pero ¿cómo hago eso? ¿Cómo, o sea, aterrízame este concepto. Muy sencillo, yo la planificación hago en el paso uno fechas importantes para el mundo, es decir, fechas que son prácticamente internacionales, como puede ser, y veis ahí en celeste, en turquesilla, eh, en enero hasta el día de reyes, porque es navidad, desde el 24 hasta el 31 de diciembre, porque es Navidad. Esto quiere decir que además es Navidad en España, porque en el resto del mundo no se celebran los reyes. Eh, he añadido ahí también lo que fue la Semana Santa a final de marzo, principio de abril. Añado normalmente el mes de agosto para ser consciente de que mucha gente en agosto no quiere tocar el móvil, no tiene la misma actividad en redes ni en el correo ni en nada. Y añadí también eh, el fin de semana de Halloween y 1 de noviembre, porque es un festivo prácticamente internacional. ¿no? En el segundo paso tengo eh, planificación según mi entorno, cosas que tienen eh, eh, en mi entorno que pueden ser relevantes, como por ejemplo el 28 de febrero, que es el Día de Andalucía, yo puedo crear contenido que tenga que ver con eso. También puedo crearlo el 8 de marzo, que es el Día de la Mujer Trabajadora, el 11 de marzo, que es el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia, o, eh, en mi caso, en mi entorno, era importante del 1 al 10 de octubre porque fue la feria del libro de este año. Y en el último paso, de más a menos y de más genérico a más concreto, aquellas fechas que para mí son importantes y que además me pueden dar una posibilidad de crear contenido para mi público. Por ejemplo, el 25 de junio, que es mi cumpleaños, que siempre hago una promoción del libro, o hago un especial en Twitch donde la gente me pregunta cosas o aprovecha para... Regalarme a lo mejor suscripciones o tal, y yo también le regalo cosas. El, el 3 de noviembre, que es el aniversario cuando lo hace el libro, y ahí siempre cuento alguna anécdota o refresco los vídeos de la presentación y demás. O el 7 de octubre, que es el Día Internacional de los Master Boys, que a mí me permite eh, generar mucho y muy buen contenido pertinente. ¿no? Esta no es la única forma de organizar nuestra planificación ni medios, no, no os preocupéis. Esta es una que yo me he inventado. Tenía gente como Vilma Núñez o, o yo qué sé, eh, gente que, que es community manager, el calendario del community manager, que organizan esto de otra manera y lo dan muchísimo más, más caíto. Eh, vosotros, organizaros como veáis, yo os doy un orden, una sugerencia para que... O sea, yo, yo soy los rodines de la bici, ¿vale? Y ya vosotros os quitáis los rodines cuando veáis, pero cuando ya lleváis un rato... Eh, ya veréis que ya vais rodando vosotros solo estos son solo sugerencias para que sea más deglutible todo lo que demos ¿no? eh, también podemos planificar de esta manera esto es un mega excel monstrenco que me hago todos los años en el que ahí puedo ir poniendo todos los contenidos que voy creando día a día y tengo todo el año en un excel, todo e incluso puedo asignarle a cada uno de los contenidos el objetivo que tiene, que es pues dar relevancia a la marca, enseñar un producto nuevo, eh, interactúas con mi público, entonces ahí puedo marcarlo. Tengo el bloque en azul, que son las redes sociales, en el que lo que hice fue un conteo de seguidores por ver si era relevante o no, entonces me, me suma o resta los seguidores que he tenido la semana anterior y eh, luego al final tengo el blog y el mail para saber qué contenido voy a poner este, eh, cada semana no y decir, pues la primera semana de enero vamos a hablar de mis metas de este año la segunda semana de enero vamos a hablar de no sé qué y eso me permite eh, tener como un rodaje ya del contenido y no sentarme ¿no? como la página en blanco y decir ¿y ahora qué voy a hacer yo? pues eh, tener esto no y estar siempre como un engranaje y, y tener también porque, chiquis, hay que darse besitos cada uno de vez en cuando. El ver todo esto completo y decir, la Virgen, qué currazo me he metido este año. ¿no? Pues eso también es reconfortante. A veces tenemos que hacer posi para tareas que sabemos que vamos a hacer ya. Por la satisfacción psicológica que da eh, el tachar una tarea. Pues esto es lo mismo. ¿no? Penúltimo point, eh, el pitch. Ya hemos visto todo, ya hemos visto... Todo, todísimo, todo. Ya sabemos el público, quién soy, a dónde voy, cómo voy, cuándo voy, por qué voy, cómo voy. O sea, todo, todo, con quién voy, hasta dónde voy a ir. Ya lo sabemos todo. Ahora lo que tenemos es coger todo eso y ponerlo en una pelotita condensada, ¿vale? Tenemos una lámina de papel albal gigante. Y ahora lo que tengo que ir es cerrándola, cerrándola, cerrándola hasta que sea una pelotita suavecita, suavecita, suavecita, ¿vale? Y vamos a poner todo eso en un texto. Ese texto es un pitch. Y ese pitch nos sirve para poner nuestra declaración de intenciones al alcance de posibles, eh, desde partners, colaboradores, hasta incluso gente que nos pueda cobrar, comprar la idea. ¿no? Ahí nacen las startups. El pitch es un recurso de comunicación con el que me presento Expongo mis ideas, respondo a posibles dudas, informo de mi situación, describo a dónde voy y me postulo como candidato. Es decir, el pitch es una exposición oral de todo lo que va a pasar con mi negocio o con mi servicio. ¿vale? Ahí vamos a resolver todo. En una frase, en un parrafito, voy a concretar todo eso. La idea del pitch es que por una parte, eh, mostremos quiénes somos, qué referentes tenemos, eh, de dónde venimos. Por otra parte, enseñamos el valor de nuestro producto, pero también al final nos declaremos la persona ideal para llevarlo a cabo. ¿vale? Eh, si yo tengo una idea de negocio y voy a una cámara de comercio, por ejemplo, para que me dé una subvención o me den una ayuda, yo no le estoy vendiendo mi idea de negocio, yo le estoy diciendo... Esto está de lujo y además es que nadie te lo va a resolver como lo resuelvo yo. Normalmente ahí lo que hacemos es defender nuestro conocimiento, tanto sobre nuestra idea como sobre ese mercado, porque ya venimos de un background, porque nos interesa mucho, porque ya tenemos experiencia, porque hemos participado en otras cosas. Pero tenemos que tener todo esto muy claro. Hay que evitar a toda costa que cuando terminemos el pitch alguien se quede con dudas o alguien nos ve a titubear. Esto es la diferencia entre hacer una exposición en grupo con 12 años, que estás con el hombro pegado a la pizarra, sí, bueno, los tiburones, tal, y hacerlo una persona adulta que sea con un poco de seguridad, ¿no? De que, que demostremos que, que lo que estamos proyectando tiene valor. ¿vale? Esto del pitch os va a servir para todo, para todo. Yo lo he visto y de hecho lo imparto en, en videojuegos. Eh, porque muchas veces pues, hay ojeadores o, o, o gente que quiere los business angels, quieren ver tu juego, pero claro, a lo mejor tienes un juego muy potente, pero no tienes todas las tablas necesarias para llevarlo a cabo. Ahí lo que hacemos es darle más información de qué va a costar en tiempo, en recursos, en dinero y en logística. Y decir, pues esto me va a llevar dos años con este salario y un total de x mil euros. Y se lo doy más mascado, pero claro, yo tengo que no tanto convencer de que soy yo la persona, sino demostrar que yo soy la persona apropiada. ¿no? Al final lo que hacemos es contarle un poco una película para que esto tenga, eh, digamos, un buen resultado. Más que hacerlo de manera robótica, lo que hacemos es contar una historia. Este es el famoso valor del storytelling. ¿no? Es Steve Jobs. Eh, contando eh, la, la frase motivacional, ¿no? dando el discurso motivacional famoso de Stanford, en vez de decir, pues de puta madre que la había aprobado yo y ahora llega una vida de mierda y de pagar facturas. No, no, es, es él diciendo que él iba a las clases de no sé qué en Estados Unidos y que aquello le, le inspiró y le valió para tener en cuenta el diseño, porque la clase de chino... Pues habían visto que las formas está, está contando una historia, pero en realidad te está diciendo un mensaje más allá de eso. ¿no? Te, está, te está dando una serie de valores behind eh, lo que tú estás viendo a priori. no Entonces, eh, para mí idealmente es que enganchéis con la gente eh, en este sentido, contando una historia más allá de ser un ser robótico que cuenta mmm, porque tu idea de proyecto es la mejor contarme una historia, decidme por qué esto tiene valor, ¿no? eh, esta, Estas historias son muy poderosas, son muy poderosas. Si tenéis una historia ya perfeccionada, os va a abrir muchas puertas. Sobre todo, no mintáis, ¿vale? No mintáis ni os pasáis de melodramático y tal, pero aprovechad que, que las historias tienen mucho, mucha pregnancia, hacen que se queden en la memoria de la gente, ¿no? Por último, vamos a pasar al paso número 7, que es la optimización. Ya hemos visto todo, ya, ya somos unos máquinas, somos unos máquinas. Ahora tenemos un producto de la leche, sabemos hacerlo todo, ya sé cuál es mi arbolito, ya sé que es un abeto, sé que lo voy a decorar de Navidad, ya sé dónde estoy, qué contenido voy a crear, si es que lo tengo todo. ¿Y por qué no va bien? ¿Qué está pasando, Mari Carmen? ¿Por qué no me va bien esto? Vale. porque vamos a pasar a la última fase que es la de optimización esta es muy difícil porque a veces nos toca mucho el orgullo y saltamos y reaccionamos pero es fundamental fundamental eh, en la fase de optimización lo que tenemos que hacer y el paso más difícil de dar es cuestionar lo que estamos haciendo ponerlo en tela de juicio y, y valorar si sí, sí, sí, esto nos está siendo útil o no superado esto superado esto tenemos que pensar por qué lo cuestionamos porque a lo mejor yo tengo un objetivo y no lo estoy alcanzando o a lo mejor tengo un objetivo y ahora quiero pasar a otro por eso eh, estamos cuestionando entonces una vez que hemos planteado la posibilidad de que nuestro negocio no está yendo como queremos o está yendo muy bien y simplemente eh, quiero ver cómo cambiar esta rutina cómo mejorarla vamos al paso siguiente que es recopilar datos por eso decía que todo eh, es medible podemos medir absolutamente todo en el entorno digital métricas, estadísticas, comportamientos todo, todo esto nos va a dar otra, otra salida, ¿no? O sea, hemos cuestionado, vale, yo mi objetivo es vender más porque no estoy viendo lo suficiente o porque tenía un objetivo anterior y quiero pasar a este. ¿Qué voy a hacer? Eh, voy a eh, plantearme con esta recogida de datos qué puede pasar. Pueden pasar dos cosas. O bien, que los datos sean favorables. O que los datos sean desfavorables es decir estoy recogiendo datos y lo que ocurre ahora es que los datos me están diciendo que algo va mal que algo va mal vale entonces eso quiere decir que tengo que cambiar algo vale voy a cambiar algo a lo mejor los datos me dicen que estoy por el buen camino qué hago me quedo como estoy o sigo por ahí y hago algún cambio. No pasa nada, porque cualquiera de las acciones me va a llevar a un nuevo resultado, y ese nuevo resultado hace que yo tenga que pensar, ¿vale? Que pensar, aquí no vale el, me va bien, lo dejo como estoy, y a volar. Aquí va bien el, lo dejo como estoy, ¿por qué? ¿Por qué me está yendo bien? Lo apunto, lo recojo, lo acepto, lo interiorizo, y pasado esto, digo, tengo que pensar. Tengo que pensar y voy a llegar a nuevas conclusiones, voy a llegar a nuevas ideas o a nuevos conceptos o incluso voy a rescatar cosas que tenía ahí en el trastero de las ideas y las voy a resucitar para ponerlas en vigor, porque me ha ido bien o porque me ha ido mal. Pero siempre tengo que tomar decisiones. Os lo dije al principio, todo se basa en decisiones. Después de pensar qué puedo hacer, tengo que ejecutarlas. ¿Vale? No vale quedarse mirando fijamente. Si me ha salido un cartel en Windows y pone aceptar y solo hay un botón, ¿qué tengo que hacer? ¿Mirar fijamente la pantalla o darle a aceptar? Pues tendré que darle a aceptar. Y aquí saldrán ideas nuevas o ideas recicladas que las vamos a convertir en algo nuevo o ideas que deseché en un momento y ahora me vienen bien. En cualquier caso, habrá dos tipos de ideas, habrá dos tipos de acciones que tomemos. Ideas que pasen el filtro y las llevemos a su ejecución, e ideas que no pasen el filtro y las descartemos. O bien las mandemos a los tracismos forever and ever, o bien las pongamos en la estantería de las ideas que todavía no es su momento y las dejemos ahí para otra vez. En cualquier caso, una vez que hemos pasado esta fase, es decir, mirad que teníamos un problema al principio y ahora hemos pasado a tener una solución. Ya hemos conseguido esto hemos descartado esto. ¿Qué pasa después de esto? Pues después de esto volvemos a un itinerario nuevo conjunto en el que me vuelvo a plantear si todo va bien, si no va bien y de ahí paso a ver los datos y según los datos que hice. Entonces esto es retroactivo, ¿no? volvemos a este circuito y este trabajo lo tenemos que hacer Constantemente. Si queremos que sea fructífero, si queremos que nos vaya bien, tenemos que hacer este trabajo de manera constante. ¿vale? Conclusiones de todo lo que hemos visto. Ya tenéis que estar echando eh, agüilla en la cabeza porque porque ya, ya esto es el top. Número uno, para que todo esto funcione necesito tener los objetivos muy claros. Tengo que saber a dónde voy y cómo voy a llegar a ellos. Tengo que tener una ruta clara con los pasos a seguir hasta llegar a estos objetivos. Necesito pulir ese embudo. Si yo tengo estos objetivos que están abajo, ¿cómo llego a ellos? ¿Cuáles son los pasos que tengo que seguir hasta llegar a ellos? Porque tengo que conseguirlos y tengo que pulir este embudo. Una vez que todo esto está validado y funciona, voy a ir puliendo todos estos pasos hasta que todos estén bien. Y cuando alguno esté mal, ya sabré cómo volver atrás, cómo cambiarlo, cómo redireccionarlo o lo que es más importante, sabré a dónde puedo recurrir para aprender más sobre esto, sabré a qué profesionales puedo recurrir o cómo, cómo acudir a ellos, eh, dónde buscar ayuda. Es decir, podré resolverme yo a mí misma todas estas cuestiones sin que venga alguien a decirme, oye, que te la página web mal y tú digas, pues no me he dado cuenta. Si le dedicas tres minutillos al día, te das cuenta. no y finalmente todo esto lo tenemos que englobar y contarlo de alguna manera. No podemos ser robores que estén constantemente objetivos, no sé qué, no sé cuánto. Tenemos que contar a la gente esta historia, tenemos que demostrar que este proceso es bueno y de enseñar que hay un lado humano detrás de todo esto. Porque no olvidéis que las redes sociales están muy bien, pero al final la gente lo que quiere ver es la persona que hay detrás y Que somos seres humanos y que todo esto sirva para que todo el mundo termine teniendo su propia película y nos vaya contando eh, cómo le ha ido, qué tal le ha ido, que al final todos participemos de esto. ¿no? No, po no podemos hacer todo esto si estamos de manera pasiva, o sea, nosotros solamente haciendo cosas y el resto del mundo es espectador Tenemos que hacer a la gente partícipe de nuestra película. He dicho esto. Eh, muchas gracias por vuestra atención, espero no haberos fundido las neuronas. Y eh, os dejo ahí, bueno, abajo habéis tenido todo el rato el contacto y demás. Mi página web que es mariafornero.com, info arroba ahí están mis redes sociales y eh, que también hago asesoría y todo eso. Si en algún momento dado os veis atascado no dudéis en preguntarme y yo os echo una mano con lo que necesitéis. Gracias. Muchísimas gracias María. Yo creo que has dado has dado todas las pistas de, de qué proceso hay que, hay que seguir para, para vender productos y no solamente productos. Ya, ya hemos visto que se vende prácticamente todo. Si tenéis alguna pregunta, alguna duda, sugerencia, cuestión que queréis favor. hacerle a María. Por favor, hacerme alguna pregunta. <risa> Muchas <risa> gracias, gracias. <risa> Digo, lo, los he derretido ya. Y no tengáis miedo tampoco de preguntar, no solo conmigo, sino no tengáis miedo de preguntar porque bueno yo creo que yo y todos los ponentes no estamos aquí también para casos concretos que, que a veces, lo digo porque yo soy una persona muy tímida, aunque no lo veáis, eh, siempre me he quedado con el rollo este de tengo esta duda, quedaré muy mal si la pregunto, pues quedan mal, si al final dentro de 100 años no vamos a estar nadie con Biz preguntar sin miedo o comentar sin miedo, ¿no? Que, que no pasa nada, que todavía no nos hemos comido a nadie. Por aquí nos está diciendo, eh, lo pasa que pasa es que lo me lo está poniendo en privado. <ríe> Natalie dice, intentaré planificar más. <ríe> Yo creo que to to todos tenemos que planificar más. En eh, la, la anterior charla estuvimos viendo el tema del time boxing y de cómo organizarnos y para ser más eficientes con nuestro tiempo. Y hablamos de un montón, de la, de la cantidad de tiempo que perdemos con reuniones que en realidad son mails, oh. con <ríe> mails que en realidad son llamadas. Don't even get me started. <ríe> Yo para, para eso siempre a final de año o a principio de año, este año lo voy a hacer a final de año, eh, suelo hacer un directo eh, hablando de eso. O sea, una sesión de trabajo en la que, de hecho ahora estoy con la preventa de esto que van a ser tamaños póster este año. Para sentarnos y aunque sea el, el gusto de decir, he estado 45 minutos planificando el año que viene, porque a veces lo que nos cuesta con la planificación es empezar, ¿sabes? Porque tenemos tanta idea en la cabeza que dices, bueno, esto ya me organizo yo. No, no, no, es que hay que sentarse. Y si queréis ser analógico que antes te decía el tema de compartir pantalla y demás, porque uh -huh. quería enseñar esto que yo lo hago también de forma analógica, ¿no? Estuve <coughs> trabajando para Hadro en el mes de agosto y septiembre estos son de Tiger me parece, y, y ya está y yo me hago mi, mi hojita y pongo mi calendario y pongo las cosas que tengo, luego tengo eh, por calendar, pues tengo un calendario, mira, con mi madre, con mi novio para cuando hay cosas de médico con cosas de trabajo con mis chicos para organizarnos y tenemos que recoger o hacer algo eh, habían preguntado por aquí, dice: ¿Cuáles son la, los programas favoritos para ayudarte con la, las labores de marketing? Dice: Siento si, no, si lo has dicho ya, que, que se ha tenido que desconectar un rato. Pues para temas de marketing, para organizar lo que es el trabajo, utilizo Miro, que, que hace unos mind maps muy chulos. Y entonces tengo puesto en el centro, no sé si voy a poder compartirlo, pero tengo puesto en el centro como si yo fuera una marca y alrededor lo que hago es generar eh, todos los producto o todos los, los puntos en los que yo hago hincapié con mi estrategia. Y luego estoy utilizando, me he migrado a, a ClickUp porque, porque ahí lo que hago además es organizar el trabajo. Entonces ahí eh, puedo incluso ponerme eh, fecha y recordatorio. Yo también lo hago en papel. Yo también, es que me gusta, bueno, seguro que estáis viendo de fondo que tengo un pegboard enorme. Y tengo aquí un carro lleno de acuarelas pinturas que me gusta mucho eh, lo manual se me hace muy interesante es también más pregnante, eso está demostrado que, que uno recuerda más las cosas que, son, que se hacen de manera manual no sé si podéis ver ahí eh, uh -huh. en la esta pues esta es mi esto es lo que yo hago con miro que es un mind map y, y aquí lo que hago es organizar pues prácticamente pues como todo el contenido, ¿no? De, de bueno, pues eh, tengo aquí, eh, yo lo llamé Morada57, ¿no? Como si fuera mi, mi tienda, pero aquí tengo la web, eh, en fin, tiene un montón de herramientas, también el Wi-Fi, tiene Kanban, tiene tablas, tiene Emoji, puedes poner lo que te dé la gana, ¿no? Y, y a mí, pues me es muy útil ver de un vistazo todo lo que tengo, lo que tengo pendiente, ¿no? Aquí lo que tengo es el mapa con cómo conecta todo. La web, pues tengo el blog con tres tipos de categorías: marketing, vida y no sé cuánto. La tienda, pues la tienda online tengo el libro de marketing para imbéciles, el merchandising y los afiliados: es decir, sí. todo aquello que yo recomendándolo me da dinero. ¿no? Eh, la asesoría, que son lo que entra ahora. Eh, el email, email marketing, ¿para qué lo uso? Para automatizaciones y newsletter El podcast, que ya vendrá. El Discord. Que es un poco así más caótico, pero lo que hace al final es generar comunidad. Facebook, las funcionalidades que tiene, cómo las uso. Instagram, pues todo lo que tiene y para qué puedo usarlo yo, ¿no? Pues procesos, timelapses, encuestas, tal. Twitter, que para mí no tiene ni orden ni desorden, o sea, Twitter existe y ya está, se da en la naturaleza. YouTube, pues tengo fragmentos de Twitch, por ejemplo, contenido que solo lo ven los Patreon, porque es exclusivo para ellos, o vídeos que están creados para YouTube, ¿no? En Twitch tengo emisiones en directo repeticiones, y luego el Patreon que está conectado con los stories de mejores amigos, por ejemplo, entonces hay una, hay una membresía en Patreon que puedes ver el contenido que pongo en mejores amigos, ¿no? Y luego la tienda de Etsy, que no tenía muy claro qué haces con ella y demás, pero a mí me, me funciona muy bien. Y luego en ClickUp puedes poner todo todo esto. ¿no? Lectura recomendada aparte de tu libro que compraré. Además, si me lo compráis en mi tienda en físico, lo lleváis con merchandising. Si os gusta, pues yo que sé pegatinillas de Hermión y cositas así, yo os las regalo. Lecturas, pues eh, interesante. Yo es que soy muy friki. Mira, me traigo hoy, soy muy friki. Eh, Leéis cosas que no siempre tengan que ver con lo que hacéis. Os recomiendo este librazo de Enrique Yardí que te hace darte cuenta de cómo funcionan las letras, que son cincuenta y tantos consejos sobre tipografía. Eh, os recomiendo también todo lo que sean libros de organización, de, que, que sean más ensayo didáctico, ¿vale? Que, que os puedan inspirar eh, alguna biografía también y, y todo, todo lo que tenga que ver con alguna especialización. Si os gusta algún tema en concreto alguna especialización. Hay por ahí alguna guía de community manager que está muy chula. Eh, hay uno que es de un curso de SEO que es muy interesante. Yo hace muchos años, muchos años, me compré en Boston un libro que se llama Pro Blogger, que no he visto un libro de blogging mejor en mi vida. mejor Ni estos de SEO, de, de posicionamiento y tal. Es un libro fenomenal. Muchas, muchas gracias por la... Por, la, por las menciones de, de las charlas. Que, que doy muchas charlas así, que yo soy súper turras con esto, ¿ves? que si queréis venir a Twitch, mañana hablo de, de bueno, de promocionar, promocionar pequeños negocios y echar una mano a recomendar en tiendas pequeñas, pues mañana vamos a ver toda la gente que venda algo, pues que lo vea ahí. Y, y, y aprovecha siempre el marketing para hacer un bien social, ¿vale? Que, que es muy poderoso, es una herramienta muy poderosa que mueve mucho a la gente pero ya es el momento de que nos encaminemos a la vida de Star Trek sin dinero y sin egos y, y vayamos a utilizar todo esto eh, de forma positiva. Muchas gracias Pablo por, por venir, hasta pronto. Pues muchísimas gracias a todos los que han asistido y muchísimas gracias María, ha sido un placer enorme. Gracias a ti por, por contar conmigo para esto. Bueno, ya sabéis que esta charla se queda, se queda grabada, la subiremos al canal de, de YouTube entre esta tarde y mañana, cuando me dé tiempo, que yo me organizo mejor, peor que María. Así que... <ríe> y listo, muchas gracias, nos vemos en la siguiente. Chao.